Bueno, hoy vamos a tener un especial que además vamos a repetir eh, esperemos de vez en cuando porque creemos que puede aportar valor y básicamente vamos a contar eh, cómo os produja, qué es por por dentro, qué hacemos, cómo lo hacemos, nuestros números eh, y los retos que hemos ido solventando en los últimos meses. Cada vez que hagamos un especial de este tipo, pues iremos contando los últimos retos. Un poco por... A nosotros nos sirve como para recapitular, porque que ya lo hacemos de, semanalmente en nuestras sesiones de, eh, de gestión de la compañía, pero también para compartir con los demás y si hay alguien que se encuentra en una fase de desarrollo anterior a la nuestra, pues pues, bueno, que pueda aprender de lo que hacemos bien y también de lo que hacemos mal, que hay, hay muchas cosas que, que siempre podemos mejorar. Y también si alguien está escuchando y dice, capullos, esto lo podéis hacer mejor de esta forma, pues nos podéis dejar comentarios por, por donde queráis. Eh, para esto nos hemos juntado al equipo de, de gestión de Product Hackers. Tenemos por un lado a Luis Díaz del Dedo, CEO de Product Hackers. Luis, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. ¿Olé? Preparado, preparado. Preparado. Parece una presentación como si fuera un ring, esto, ¿no? Sí, sí, hombre. Con 80 kilos. Un poco de batalla va a haber, un poco de batalla va a haber, porque siempre hay guerra, siempre hay guerra. Sí, sí, sí. Tenemos también a, a George, a Jorge García, desde Ponferrada, además, que está ahí en, en remoto, nuestro CTO. ¿Qué tal, George? Efectivamente, muy buenas, Corti. Pues aquí se está genial, la verdad, desde el pueblo. Como digo. La temperatura muy agradable y se está muy bien, la verdad. Tiene mejor cara desde que está ahí. Bueno, los que estáis escuchando el audio no lo veis, pero os lo digo yo que tiene mejor cara. Y, y el que pone un poco orden a, a todo el cotarro y no nos deja gastar más de la cuenta y ese tipo de cosas, Carlos Maribona, nuestro CCO y un poco director de operaciones. Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? El único con camisa, el único tío serio de la compañía. Eh, eh, ahí está, ahí está. Es un poco el que pone orden. Yo creo que si no estaríamos despendolados todos. Que... Es lo bueno de tener distintos perfiles que nos ponemos en, en equilibrio unas cosas con otras. Eh, queríamos empezar... Lo, lo primero, porque hemos hablado a veces de Product Hackers, de hecho hemos hecho algunos especiales de producto, hemos hecho un par de entrevistas a Luis cuando sacó el libro, pero al final de Product Hackers siempre como hablamos tangencialmente y como hoy nos vamos a meter en faena, pues hemos dicho, oye, vamos a contar un poco Product Hackers más en profundidad para que lo que contemos tenga un contexto. Así que si quieres, Luis, que, que tú al final eres el que, el que pariste la criatura, ¿qué es Product Hackers? Buena pregunta, buena pregunta. Desde ¿Hasta dónde me remonto? O sea, cuento un poco los inicios y tal. Venga, sí, lo, lo sí, que, por... que le dé contexto a la gente de, de que nos ubique bien. Exacto, como un estado del arte, ¿no? Pues bueno, más o menos. Eh, yo cierro mi empresa eh, Gamisfaction hace, bueno, en 2014 por ahí. Entonces vuelvo a España con, bueno, pues bastantes deudas y tal. Eh, empiezo a trabajar en la universidad europea que había trabajado ya de profesor más veces, donde bueno, donde di clase, bueno, donde Corti me dio clase a mí. Y entonces eh, vuelvo, empiezo a dar clases allí y, y yo empiezo, claro, me doy cuenta de que digo, ostras, eh, acabo de cerrar mi empresa, eh, no soy ya ni, yo, yo estudio ingeniería informática y ADE, no soy ninguna de las dos puro, no programo, no tal. Entonces eh, dije, bueno, pues me voy a dedicar a dar servicios freelance de growth. Entonces empecé a dar servicios freelance de growth mientras daba clase en la universidad. En la uni me encuentro un alumno que destaca sobre todos los demás, que, que tiene mucho interés, que curra, que ha trabajado previamente. Y yo creo que eso tiene mucho valor porque, porque veo que, que despierto, que tiene ganas. Y entonces, mientras yo voy dando servicios, eh, hay un momento en el que ya cuando empieza a terminar la clase, le digo, Jorge, porque era Jorge, claro, este, este alumno. ¿no? Le digo, George, eh, tío, si tú tienes ganas, yo tengo ideas. Entonces, me dijo, sí, sí, estupendo, venga, pues vamos a montar algo. Entonces, empezamos a cacharrear en, en el en el hall de la universidad y estuvimos como un año, año y medio, pues que yo iba, pues iba a trabajar como autónomo con los clientes que tenía por ahí fuera, iba a hacer, eh, pues a dar las clases y luego me quedaba en el hall el resto del día con Jorge y programábamos. O sea, Jorge seguía sacándose la carrera mientras íbamos programando y cacharreando. Entonces empezamos a... llegó un momento en el que ya le dije, tío, ¿te apetece dar servicio conmigo a las cosillas que estamos haciendo y tal? Porque hay veces que necesito desarrollo y tal. Me dijo, sí, sí, encantado. Entonces empezamos a cacharrear. Bueno... Luego nos, eh, nos contrató Minube a los dos como un pack de, del departamento de Growth. Eh, seguimos trabajando juntos eh, con clientes eh, fuera, además de, de Minube. Y, y llegó un momento ya en el que nos dimos cuenta que teníamos que montar una empresa, ¿vale? Porque una, otra, otra, un tercero, una empresa, nos había pedido un desarrollo y para protegernos, como autónomo es una movida, si vas a gestionar bases de datos, pues ya constituimos la empresa. Teníamos ya una visión sobre Product Hackers que era como crear una comunidad de producto y Growth y demás. De hecho, por eso se llama Product Hackers y la constituimos y luego, un poquito más adelante, nos surgió ya la posibilidad de un cliente grande que, que quería que le llevásemos eh, pues toda la parte digital, pero más que llevarle a la parte digital era hacer proyectos satélites en torno al periódico, en este caso era el cliente La Razón, y entonces ya nos requería eh, contratar un equipo. Entonces, contratamos un equipo, contratamos unas oficinas, estas concretamente, y empezamos a dar servicio como Product Hackers, ¿vale? Más o menos durante dos años, esto, esto que os cuento, se inicia en, en el 1 de mayo de 2017. Entonces, empezamos a dar servicio como Product Hackers y la realidad es que prácticamente el primer año y medio, o sea, casi hasta eh, primeros de 2019, eh, estuvimos dando servicio al periódico La Razón. Tuvimos algún cliente pequeñito más, pero estábamos dando servicio a, a este cliente. ¿no? Queríamos dar un buen servicio antes de, de meternos a dar servicio a otros. Entonces, en septiembre de 2019, o sea, perdón, en 2019 ya empezamos a incrementar un poquito más esto. Eh, hasta entonces la parte financiera nos estaba ayudando Carlos. Carlos Maribona desde casi el principio nos estuvo ayudando con toda la parte financiera, montar un buen cash flow. Yo estoy muy obsesionado con el cash flow pues debido a que mi empresa anterior eh, cerró por un tema de cash flow. Entonces, eh, le daba mucha importancia y quería llevarlo al día y súper súper bien. ¿no? Entonces, teníamos un Excel ahí con esteroids que al final se convirtió en un monstruo, que es bueno, lo que usamos todavía ahora, más o menos, ya no del todo, pero seguimos usándolo, por lo menos para la cash flow. Y, y entonces ya empezamos a decir, oye, eh, ya tenemos un poquito de colchón, porque empezó con 3.006 euros, ya tenemos un poquito de colchón, hemos ahorrado, bueno, ahorrado, hemos generado una capacidad de acción interesante en Product Hackers y queremos empezar a escalar esto. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, lo primero que hacemos es hablar con Carlos para que se una a nosotros en esta... En, esta, en este recorrido. A Corti le tiramos la caña desde el principio, ¿sabes? Yo os decía Corti, tío, no vente para acá, no sé qué, tal. Pero bueno, Corti estaba liado en, en su empresa anterior y, eh, y entonces ya más o menos en verano es cuando empezamos a empujarlo para, para ir incrementando un poco eh, nuestras capacidades más en lo comercial, eh, empezar a, a tener una propuesta de valor más concreta. Ya nos damos cuenta, ojo, Tardé como, o tardamos como dos años y medio en darnos cuenta de que lo que teníamos que vender era growth, que parece una tontería. Todavía a día de hoy nos pasa que nos damos cuenta de que lo que tenemos que vender es growth, y no otras cosas, porque aparecen cosas brillantes y dicen, oh, un proyecto de 50.000 euros, y, oh", y claro, eh, eh, cuesta decir que no, no y hacer ese foco. De hecho, seguramente sea un tema recurrente que trataremos varias veces en, este, en, este, en estos especiales. Y entonces, más o menos en octubre, noviembre se une Corti. Y ya es cuando empezamos a, o sea, Product Hackers empieza a florecer, ¿vale? Es decir, hasta entonces había sido como un, eh, pues como si montas un huerto y empiezas a arar el suelo, lo levantas, tal, lo, lo preparas y eso es lo que teníamos. Solo teníamos el suelo yermo ahí, pero, pero ya preparado para crecer, ¿no? Entonces, ya empezamos a hacer un poco más de esfuerzo comercial, empezamos a aprender a vender, que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo y que se traduce en dinero. Y, y empezamos a preparar una propuesta más concreta de lo que es... Eh, Product Hackers de lo que hace concretamente, empezamos a trabajar también la marca de cara afuera que esa es la parte que, que ha estado gestionando Corti y ya nos metemos en 2020 pues con, con una serie de propuestas más concretas, validamos que eh, lo que nosotros queremos vender, el servicio de growth que nunca se había hecho como tal, eh, la forma en la que lo hemos paquetizado empezamos a venderla, la ponemos en el mercado, el mercado reacciona bastante bien. Y poco a poco, bueno, pues vamos evolucionando hasta llegar a, hasta ahora. Aunque creo que quizá 2020 lo podemos contar un poquito mejor todos, ¿vale? Pero, pero básicamente ese sería el resumen hasta principios de 2020. Venga. No sé si me he dejado algo, seguro que me he dejado mil cosas, pero bueno... Eh... Bueno, si, hay, si alguien quiere decir cualquier cosa, que lo vaya diciendo sobre la marcha. Yo creo, lo bueno es que ahora eh, ya tenemos una propuesta de valor, es decir, hemos, lo que ha dicho Luis, hemos pasado por muchos momentos. Eh, nos hemos ido quizás con, el, con estos últimos meses alejando de, de tener una imagen casi de ser una consultora que hace cualquier cosa a, a volvernos a enfocar en Growth. Que yo creo que ese movimiento es interesante, ¿no? Que arranque la empresa como a partir de los servicios de cruz que, que hacía Luis, intente abarcar cada vez más y luego se dé cuenta que, que el foco estaba en el origen. O sea, eso yo creo que pasa muchas veces. Y a sí. la día de hoy, ¿qué, ¿qué vendemos? O sea, ¿qué le contamos a nuestros clientes? Venga, pues eh, ¿lo, lo cuento yo. O... Sí, dale tú y luego vamos a pasar un poco a estado actual y demás, que lo puede contar eh, Carlos. Y luego yo también puedo contar mejor un poco cómo, cómo estructuramos el servicio de Growth, qué implica, qué gente hay y demás. Vale. Eh, ¿Queréis que, o sea, cuento cómo estamos a día de hoy o cómo estábamos a primeros de, de año? A, a día de hoy, si te parece. Porque más o menos Venga, a primeros de año estábamos en esa transición desde esta parte como de consultoría que hacíamos más cosas hasta el momento actual. Pues eh, el resumen de lo que hacemos sería que ayudamos a las empresas que tienen productos digitales a maximizar ingresos, ¿vale? Y esto lo hacemos de dos formas diferentes. Por ejemplo, si viéramos el funnel, en la primera etapa del funnel, que sería adquisición, lo que hacemos es contenidos y comunicación, que es nuestra pata que la llamamos GCC, Growth by Comps and Content. Y eh, este sería un, uno de los esfuerzos. Y luego ya cubriendo todo el funnel, está Product driven Growth, donde trabajamos la etapa de adquisición, la etapa de activación, la etapa de recurrencia y de revenues de, de lo que ocurre en el, en el producto digital. Para dejarlo un poco más claro, porque Product Driven Growth al final significa crecer a través de tu producto, vale es decir, eh, de todas las ramas del growth que existen, seguramente la que más conocéis, los que nos estáis escuchando, es, eh, es la pata del growth hacking adolescente, este de ¡pam!, hago una acción y de repente gano 300.000 seguidores, no o bueno, gano 300.000 clientes, o vendo choco crispies embolsados con la cara del presidente, esto es un caso real de Airbnb, y saco 20.000 dólares, que es lo que necesito para empezar. ¿no? Todo eso es lo que más resuena, pero nosotros nos hemos dado cuenta que lo que mejor funciona, lo que más porcentajes de éxito tiene en realidad es la aplicación del método científico a la mejora de un producto. Y esto consiste en, eh, yo tengo una serie de hipótesis en la que yo creo que ahora mismo en España y me atrevería a decir que prácticamente en el mundo, porque, porque coño, hay, que, hay que tenerse en buena estima, tenemos un equipo y una serie de metodologías que nos permiten generar una serie de hipótesis o ideas de experimentos muy potentes en un evento que llamamos Mothership, que ya hablaremos luego más en detalle qué es Mothership. Entonces, generamos una serie de hipótesis y lo que hacemos es ir testeándolas, probándolas. O sea, no somos una consultora que llega y te dice, tú tienes que hacer esto, toma tu plan de growth por 12.000 euros. No, no. Nosotros te hacemos un plan de growth y te ejecutamos ese plan de growth en tu producto, en producción, para un porcentaje de los usuarios y vamos viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Con lo cual, a lo largo de un periodo de 3 cinco meses, somos capaces de haberte incrementado eh, las métricas en, en, en una, dos, en, en los objetivos concretos que hayamos definido. Guay. Y para esto, eh, para, sobre todo para esta parte de ejecución, ¿no? al final lo que dices, creamos la estrategia y también la ejecutamos, para eso el equipo de growth es un equipo multidisciplinar. George, si quieres tú que al final estás un poquito coordinando y poniendo orden en toda esa parte de procesos de, de growth, cuéntanos cómo está estructurado, ¿qué, qué, qué es un equipo de growth, qué perfiles hay dentro y cómo funciona. Pues mira, nosotros o sea, tenemos dentro del equipo de growth, o sea, de toda la gente que hace, hace el servicio al cliente dentro de growth, tenemos eh, growth managers, que son al final son los perfiles que se dedican un poco a más a analizar el cliente, analizar sus KPIs, establecer una estrategia, eh, la ideación, la parte de la ideación también, ¿no? Aunque se, se mete un poco a todo el equipo para esa parte, pero bueno, son un poco los que llevan la, la batuta o la dirección. Eh, tenemos a gente de diseño, diseño de producto eh, y tenemos a, a desarrolladores, ¿vale? Yo creo que, eh, o sea, una de las cosas que quizás que qué más nos ha costado o personalmente a mí más me ha costado ha sido un poco como, como integrar todas estas patas eh, de perfiles tan diferentes dentro de un mismo producto y que el servicio al cliente al final se lleve bien no porque porque porque bueno al final entran todos cuando cuando damos servicio al cliente no todas estas patas entran ahí no es para nada lo mismo un un desarrollador un perfil técnico que un diseñador o que, o, que, o que un growth manager, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos, uh, yo, creo que bien, yo creo que vamos bastante en la línea un poco de, de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y al final eh, el equipo, bueno, nosotros estamos también coordinando un poco, Luis también, ayuda, ayuda tanto a la parte de, de ideación y ejecución como a la parte de coordinación, pero bueno, sí que hay al final un específico dentro de los blog managers que también se dedica un poco a coordinar todo todo ese trabajo ¿no? para, para los clientes, que es una tarea ardua no es sencilla, ¿vale? Porque al final no es... Sí, sí. Porque al final no es... O sea, si ponemos en, en comparación otro tipo de, de proyectos, como los proyectos que podemos tener de desarrollo, ¿no? Al final es mucho más sencillo coordinar a, a, a un equipo que solo es desarrolladores, por ejemplo, de programadores, ¿no? Para mí es muchísimo más sencillo. Simplemente las tareas están muy claras, se ponen, se, se habla, se trabaja, se ejecuta y poco más. Pero al final combinar ese pipeline en el que termina el trabajo alguien, entra el siguiente perfil del siguiente equipo, termina ese trabajo, entra el siguiente perfil del siguiente equipo, ahí es donde está un poco la, la complicación, ¿no? Para mí. Claro. ¿Y, y, ¿Y cómo lo organizamos un poco, no? O sea, a lo mejor que... ¿Cómo es ese flujo de la coordinación con el cliente cómo se divide luego en tareas cómo se pasan a, a los distintos perfiles y qué herramientas utilizamos para, para gestionar al menos a alto nivel por si a alguien le puede dar pistas para cuando hay que organizar el trabajo de proyectos complejos como estos no que tienen tantas piezas pues pues mira, un poco de lado esa parte de ideación vale que luego seguramente lo, lo comente Luis que es lo que ha comentado antes del modernship y lo comentó mucho mejor pero dejando un poco al lado esa parte de, de, de ideación, nosotros tenemos un, un flujo ya como predefinido. no Se hace un kickoff interno siempre que, entra, siempre que entra un cliente. Más o menos los growth managers son los que toman ese primer contacto con el cliente, entienden qué es lo que tienen que hacer, entienden eh, o establecen junto con el cliente los KPIs a los que se van a atacar y luego ellos mismos hacen un kick -off interno de, de proyecto, vale con, con por lo menos alguien del de resto de equipos, tanto de diseño como, como de desarrollo, ¿vale? Este este off interno al final sirve, sirve para que todo el mundo esté en la misma línea, en la misma línea con el cliente, estén alineados acerca de lo que se va a hacer, de lo que se quiere conseguir, de quién es el cliente, de cómo se va a ejecutar, de cuáles son los herramientas que vamos a, a, a utilizar para ese cliente y, y, y a partir de ahí, pues, básicamente los growth managers eh, cogen una serie de tareas que saldrán de, de, de esta fase de ideación, cogen una serie de tareas, las definen, las ponen en de gira para que luego el siguiente equipo que tenga que venir, que normalmente es diseño y después de diseño es desarrollo, puedan coger esas, esas tareas, ejecutarlas y, y listo para el siguiente que venga en la cola. El último siempre es el equipo de desarrollo, ellos, ellos nosotros siempre utilizamos, o casi siempre, casi siempre que podemos utilizamos Tag Manager que nos da, nos da muchísima flexibilidad y muchísima independencia, que es también un poco lo que buscamos de cara, de cara a trabajar con los clientes, independencia. O sea, nosotros, que antes lo comentaba muy bien Luis, nosotros lo que queremos es... Eh, es eh, preparar un plan y luego ejecutarlo, ¿no? Entonces trabajamos mucho con con para hacer cambios sobre, sobre la web del cliente, añadir nuevas funcionalidades, cambios sobre la propia página, cualquier cosa, ¿no? Eh, es un poco, a grandes rasgos, es un poco el flujo, el flujo que estamos utilizando para dar servicio a, a los clientes de Growth. Guay. Eh, también aquí hago un, un disclaimer, ahora estamos en toda esta fase aprendiendo a, a, a cómo medir bien tiempos, pero yo es uno, uno de los retos que tenemos y que contaremos a futuro que es, bueno, sa sabemos un poco cuánto cobramos, cuánto no, nos cuesta dar el servicio, pero lo que a lo mejor no tenemos tan claro es cuánto tiempo le dedicamos a determinadas tareas, eh, porque es algo que alguien se puede preguntar, ¿no? Es decir, eh, cómo gestionáis el tiempo imputado a cada cliente, a cada tarea y demás. Y, y cuando lo tengamos resuelto, yo creo que también es, es algo que podremos compartir porque porque seguro que hay más gente que esté en esta situación no de oye tengo tengo visión pero me gustaría profundizar en los datos y no, te, no tengo una forma fácil de saber cuánto tarda en cada cosa eh, Luis si quieres entramos en el en el mothership y luego pasamos un poco con carlos a ver números totales como con, para que la gente no, nos ubique con esa gasto, fase ¿no? de, de acción que decía Jorge cómo se produce Vale, mira, eh, por hacer un poquito de macro antes de meterme en esta en esta en, en en este evento concreto, eh, nosotros lo que hacemos con los clientes es, eh, cuando empezamos a trabajar con ellos, hacemos una fase de arranque. En esa fase de arranque, lo primero que hacemos es analizar al cliente, entender bien sus objetivos y conocer todo lo posible sobre su mercado. Nosotros tenemos mucho conocimiento de producto digital, de growth y demás, pero su mercado puede ser ajeno para nosotros. Por ejemplo, imagínate, seguros para autónomos. Pff. Pues yo qué sé, bueno, concretamente yo soy autónomo, pero no tengo ningún seguro. Entonces no conozco sobre ese tema, ¿no? O te metes, yo qué sé, en cualquier otro, otro cliente, temas financieros, ¿sabes? Ostras. Pues tenemos que aprender un poquito, tenemos que entendernos, tienen que contar qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho. Muchas veces nos sirve con ver sus analíticas. De hecho, algunos clientes me dicen, joder, nos habéis preguntado muy poco. Ya, pero es que yo veo tus analíticas y ya sé lo que está pasando. O sea, es decir, al final nos metemos en todas las herramientas de analítica que tenga el cliente, si las tiene, analizamos todo y preparamos un plan, una growth strategy. Para preparar esa estrategia, bueno. Perdón, luego lo siguiente ya sería ejecución. Miraríamos a ver si hay que hacer instrumentación, que es, oye, ¿tienes las analíticas necesarias para que empecemos a ejecutar eh, experimentos de growth? Entonces, si no las tiene, pues tenemos que hacerlo y eso sería un, un periodo de instrumentación entre dos y cuatro semanas. Y luego ya empezamos a ejecutar, ¿vale? Pero, ¿cómo creamos esta growth strategy? ¿no? Lo primero que hacemos es un evento que se llama Mothership. Todo nuestro lore, toda la historia de Product Hackers está muy relacionada con, con tema... Eh, astronáutico, no sé si es la palabra adecuada. Muy espacial, pero, muy espacial. Exacto, es muy espacial, está todo relacionado con, con el espacio y demás, entre otras cosas porque es un tema que nos flipa, de hecho ya hasta los 16 años quería ser astronauta, bueno, lo, lo sigo queriendo ser, pero ya soy un poco más consciente de la realidad. Y, y entonces eh, lo que hacemos para, para diseñar esta estrategia de growth es un evento que se llama Mothership, y en ese evento lo que tratamos de buscar es que haya la presencia de... de de las, los diferentes perfiles que tenemos en Product Hackers y en ocasiones incluso externos para cubrir todas las patas necesarias para que ese producto pudiera funcionar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que haya al menos un experto de producto, que estén todos los Growth Managers que trabajamos en Product Hackers. O sea, estoy yo y están eh, Pablo... Eh, Baro y Juan, están, estamos todos juntos. Eh, probablemente, ya os digo, entrará Carol de producto. Entrará a lo mejor eh, Corti, casi seguro, porque tiene muy buenas ideas. Entrará Carlos porque la parte financiera te puede generar unas ideas que flipas. O sea, quiero decir que, que intentamos meter diferentes patas de, de producto. Por ejemplo, tuvimos, eh, cuando lo hacemos para un periódico, contamos también con Ángel, que trabaja con nosotros en la parte de GCC. De hecho, es el líder del departamento de contenido. Y es doctor en periodismo, con lo cual todo su conocimiento sobre el sector y sobre la generación de contenido nos puede ayudar muchísimo a generar ideas potentes. Entonces, dentro de Mothership hay una agenda. Esa agenda la vamos trabajando, tiene una serie de pasos. Lo que hacemos es, eh, si conocéis el double diamond de la generación de, de, de producto, al final tiene una etapa de divergencia en la que se generan muchas ideas, se, no se, no se ¿sabes? es decir, las ideas no se cuestionan. ¿Vale? sino que se generan muchas ideas diferentes, una idea te genera otra, o cuenta alguna persona o un growth manager cuenta un caso de algo que hizo alguna vez que le funcionó, eso a lo mejor genera una idea a otra persona. Entonces, es como un ágora en el que empezamos a discutir y a tratar diferentes puntos. Por lo general, el growth manager, que es el líder del proyecto, que serán Pablo, Juanma o Juan, eh, alguno de ellos traerá preparadas una serie de key points o de puntos por los que tenemos que pasar, que son hitos muy relevantes, como por ejemplo, nuestro objetivo es este, hace una presentación del, del cliente, y luego ya tendrá una serie de puntos que él ya ha estado eh, evaluando para guiar un poco la conversación cuando nos volvamos locos y empecemos a, a hablar de, de temas que se, sean muy tangenciales o que perdamos un poco el, el norte cuando empecemos a meternos en una idea demasiado y es como, no, no, no, no, no, no sigamos, venga, generemos otra idea, pasamos a esto. ¿Qué os parece esto? Tal, entonces, es ir soltando ideas y conceptos, eh, también sin que, sin que se sepa mientras lo estamos haciendo, lo que, lo que buscamos es meter a toda la gente en un estado de flow eh, en el que sea como sea un flujo de ideas en el que te vas metiendo, sabes, es como que cualquier cosa puede tener sentido o vale, porque en las ideas locas, a lo mejor una idea loca no tiene por qué ser eh, factible, pero sí que puede generar otras ideas más pequeñas o aterrizarlas y generar ideitas que, que puedan ser la semilla de algo mucho más potente. Entonces, al final es, es, es un evento creativo. La verdad es que los eventos creativos son complejos. Yo, fijaos, que me consideraba que no era creativo porque no sabía dibujar bien o no sabía hacer música. De hecho, lo intenté alguna vez y fue lamentable. Y, y consideraba que no era creativo. Pero, claro, cada uno es creativo en lo que, eh, o sea, la, la creatividad abarca, es un espectro muy grande. ¿no? Entonces, en este caso, en la parte de producto, eh, las ideas que van surgiendo ahí eh, molan un huevo. Yo me he dado cuenta que soy creativo. Y la gente que dice que no es creativa es porque no ha encontrado todavía o no se ha dado cuenta de que hay una parte en la que es muy creativo, ¿no? O creativa. Entonces, el punto está en, si tú sabes cuál es ese punto y eres capaz de verlo también en otros, cuando estás en un mothership, tratas de explotarlo al máximo. Y ¿no? Entonces, a lo mejor vas preguntando, vas intentando que, que la gente comente una idea. Este Mothership, además de generar muy buenas ideas, tiene una parte que es brutal, que, que a mí es la que más me gusta, que es que las personas eh, que han propuesto una idea, nosotros, o sea, por lo general, growth managers, las ideas las, les tenemos muy poco aprecio porque al final es una cosa que vas a probar y por mucho que te enamores de una idea, si no funciona, no funciona. Y es algo que estamos perfectamente habituados a ello, ¿no? Pero la gente que entra, que a lo mejor luego ya no está gestionando el cliente, pero que ha aportado una idea, se siente padre de esa idea o madre de esa idea, ¿no? Y entonces, cuando, cuando esa idea se pone en producción, esa persona está orgullosa, la ve y dice, ostras, esto fue mi idea, ¿no? Y entonces, también eso crea un, una sensación de... De, bueno, pues de pertenencia, de, de que aportas valor, de que o sea, al final es, es, es importante también. Mm. Pues no sé si me he extendido de, más, de No, números. está guay, está guay. Yo creo que eh, además de esta parte de, de creación, yo creo que has dicho cosas, varias cosas interesantes. Por ejemplo, la creatividad, además de que, que cada uno es creativo en lo que quiere, creo que también se tienen que generar los contextos adecuados para la creatividad. Cuando hemos hecho motherships, hay gente que viene así como en plan, no voy a tener ninguna idea. Y cuando creamos ese estado de flow y cuando ven que decimos barbaridades y no pasa nada y, y se acepta y eso genera otra idea, la gente se arriesga Exacto. a soltar algo y se genera esa, esa creatividad. O sea, muchas veces es el miedo el que, el que para eso. Y en cualquier empresa cuando tratas de resolver problemas complejos, como en nuestro caso, es decir, eh, lo que hacemos es intentar hacer no cosas obvias, porque solemos ayudar a empresas que ya tienen unos equipos suficientemente desarrollados en digital como para que lo obvio lo hayan trabajado. Ostras, y... tío, me, me encanta que abras ese melón porque es, o sea, fíjate que nuestro curro, o sea, yo lo digo poco en público, vamos, pero nuestro curro es muy complejo porque al final tú llegas a un cliente que ya ha estado intentando y ha hecho todo lo mejor posible por su producto. Incluso muchas veces llegas a un producto donde el cliente ya piensa que su producto está en el mejor estado posible. Entonces, eh, hay dos partes ahí, ¿no? Por un lado, que llegas y tienes que pues, luchar contra esa idea preconcebida de que no, si mi orden ya convierte de lo que tiene que convertir, convierte un 6%. Ya, pero ¿por qué un 6 y no un 36? Y lo segundo es que tú tienes que ser capaz, de primero luchar porque se ejecute ese experimento que tú crees que puede funcionar, esa hipótesis que quieres testear. Y segundo, pues eso, eh, empujarlo a tope para que, para que funcione. ¿no? Y es como, ostras, tú llegas a un entorno en el que hay alguien que ha estado trabajando para mejorar esto a tope, imagínate un product manager, lo que sea, un group manager, si es que lo tiene en la empresa. Y llegas tú y, y propones otras ideas que, que pueden llegar a funcionar. Entonces ahí se pueden generar resistencias a veces, pero. Es que eh, a nosotros nos da igual que esa idea sea nuestra, suya. Muchas veces cogemos también ideas del cliente, por supuesto. Pero lo que importa es que funcione y que mejore el producto. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Y, y recordar eso al cliente también a veces parece una tontería, pero hay clientes que tú tienes una serie de cosas que hacer, pero su CEO ha tenido una idea loca que quiere probar y dice, coño, pues estos chavales de Product Hackers me la ponen en producción y lo vemos en dos semanas, en lugar de los cuatro meses que me pide mi equipo técnico, ¿no? Y ahí tienes que balancear un poco porque de repente les dices, oye, que nos estamos alejando del objetivo. A mí me pediste este objetivo y ahora me estás pidiendo este otro. Si, si yo hago esto, no trabajo para el objetivo que me habías propuesto. ¿no? Y bueno, tienes que ir balanceándolo y gestionándolo. Pero, pero es, es, un, es un tema importante ahí, el ¿eh? de, de llegar sí. y mejorar algo que todo el mundo que estaba ahí dentro ya lo ha hecho con su mejor intención y lo mejor posible. Sí. Es que, es que es complicado. Ta también es verdad que esto denota que muchas veces estamos constreñidos por, eh, por las mejores prácticas. ¿no? Es decir, las mejores prácticas son algo bueno, pero también acaba siendo un stopper de, de, de ideas mejores, porque a veces, y nos pasa, creamos un experimento que sobre el papel. Eh, funciona peor, porque va en contra de algún patrón estandar, estandarizado, en, en, en contra de algún tema de UX, de temas de colores, de psicología de la compra, pero luego funciona muy bien. A veces es eh, romper es. esas mejores prácticas para que funcione. y En, eh, muchas, en muchas ocasiones te incluso pasa una cosa, que es que esas mejores prácticas evitan que pienses de una forma diferente o que hagas un experimento que sea distinto. De hecho, aquí voy a citar a Motoko Kusanagi de Ghost in the Cell, que dice: Me siento confinada porque no puedo expandirme sin límites. ¿Vale? O sea, porque al final hay una serie de límites que esas metodologías también a veces son limitadoras de. O sea, por ejemplo,. Por poner un ejemplo, por, eh, si tú tienes un desarrollo muy eh, estructurado en el que tienes que hacer una serie de test, de pruebas, de no sé qué, cada cosita que vayas a probar o que quieras testear, al final va a tener que pasar por un Q&A, un pixel perfecto, un no sé qué. Y, y aunque sea una tontería, tardas un mes en probarla. Sí. Y lo bueno de nuestra metodología es que la pruebas en, en tres días, te lo ponemos en producción y lo vemos. En algunos casos, ¿vale? O sea, no toméis esto como algo. Pero, pero claro, entonces, romper esos límites también tiene un punto, un punto muy interesante. También luego es, es lógico por, porque, es decir, en todas las industrias establecidas o en todos los trabajos establecidos sí que es buenas prácticas porque lo que quieres es conseguir un producto de calidad, pero hay momentos de disrupción donde lo que intentas es crecer al siguiente nivel y en ese momento es donde tienes que romper esas reglas. O sea, pasa al final lo ves en industria, no, industria automovilística. Llega un Tesla y, y rompe, rompe la regla. Luego lo, lo hará mejor, peor o lo que sea. Pero la única forma de, de crear algo totalmente distinto es romper coches toda la vida. por lo mismo que hizo Apple en su día con el iPhone. Oye, voy a romper cómo se hacen los, los teléfonos, cuál es el concepto del teléfono y me voy a crear un nuevo concepto. Y es un poco lo que intentamos hacer nosotros desde la perspectiva de crecimiento. Es decir, oye, tú lo que estás haciendo está de puta madre para asegurar que tienes una empresa que crece a un buen ritmo y que no no la vas a cagar, pero si no te arriesgas más, eh, no vas a crecer mucho más. También es verdad que no te vas a caer, es decir, haciéndolo, asegurar que no la cagas. Y cuando tienes gente en una empresa... A la, que le, a la que le puedes echar, si la caga mucho, pues nunca se van a arriesgar eh, a hacer este totalmente. tipo de cosas. George, no sé si querías decir algo que, que me ha parecido. No, iba a decir que sobre todo, que, o sea, que totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo y que normalmente, pues quizás este tipo de metodologías también están muy orientadas a hacer churros, ¿no? Es decir, mm. a, a sacar cosas, con unos estándares de calidad aceptables, pero de forma un poco más cadena de producción, ¿no? Y quizá nosotros nos vamos un poco más pues a lo, justo a lo que estabais comentando pues a ir un poquito más artesanales, a salir un poco de esos límites o de esas metodologías eh, para poder explorar otras cosas, ¿no? Y muchas veces incluso los clientes y, y a mí me ha pasado, ¿eh? Que estás como eh, constreñido dentro de una empresa, un producto y has esa percepción tu vista solo llega hasta un punto y en cuanto te alejas un poco o porque mismamente alguien te está intentando alejar para que lo veas un poco con otra perspectiva en cuanto te alejas un poco, lo ves todo con, con otra perspectiva diferente y muchas veces eh, hay incluso veces que nosotros decimos cosas obvias ¿no? y es como pues y te dicen pues sí pues claro que sí y es como a ver es muy obvio esto que, que estoy diciendo pero estabas tan atrapado en tu día a día y en tu producto que no has sido capaz de verlo. Bueno, no pasa nada. También, también estamos para eso, ¿no? A veces. Exacto. De hecho, al final es lo de ver el árbol o, o ver el bosque, ¿no? Sí. Eh, muchas veces los product managers están, o product owners o como se quieran llamar, que cada vez es más difícil <risa> referirte a ellos, no lo muy bien, pues están muy metidos en cumplir un roadmap, en una serie de funcionalidades y claro, al final no se están orientando a esta parte de road. Entonces, lo que para nosotros es obvio eh, es, que, es que, claro, son, son dos perfiles diferentes, sí. si lo pensáis, ¿sabes? Sí. Entonces, y sobre todo lo que mola también de nuestro servicio es que, claro, entran 4, 5, seis diez personas a generar ideas para tu empresa, que no es tu Product Owner y, y el CEO, o sea claro, que no sí. es la gente que ya está dentro, metida en el día a día con sus problemas y tal, sino que entra gente que lo ve con ojos nuevos, que eso también es súper importante. Sí, y con experiencia, que ahí aportamos aportamos mucho. Por ejemplo, muchas empresas solo el hecho de montar una reunión con seis personas top de su empresa de distintas áreas, les podría ayudar mucho y que vengan con la caza fresca y no con, con tengo otra reunión en media hora y tengo otro problema y otro fuego, les podría aportar mucho, pero es imposible hacer eso en, en muchas empresas. ¿no? Es decir, oye, voy a parar al director de marketing, al director técnico, al otro y al otro y lo voy a meter tres horas a que discurran cómo va a ser el futuro de la compañía o cuál va a ser el, las palancas de crecimiento para el próximo cuarter Y eso lo podrían llegar a hacer, pero es que el día a día les come tanto que, bueno, y, y les costaría tanto a nivel como económico interno en la cabeza decir, ¿cómo voy a meter a esta gente eh, y voy a perder este tiempo? Sí. Eh, si queréis, más o menos como hemos hecho el, el update de, de qué hacemos, hemos entrado en profundidad y demás, también para que la gente ubique cuando entremos en, en aspectos más concretos, podríamos Carlos, si quieres que cuentes un poco eh, cuántos somos, cuántos facturamos, que la gente tenga un poco una, una idea de, de nuestros números, porque va a dar mucho contexto a lo que contemos después. Sí, claro. Pues al final somos todavía una empresa pequeña, o, o relativamente pequeña, aunque bueno, si ves en perspectiva lo que ha pasado en los últimos meses, la verdad es que el crecimiento está siendo muy chulo. Ahora mismo somos 25 personas en total en el equipo. Eh, empezamos el año siendo 12, con lo cual en, en nueve meses hemos duplicado plantilla. Eh, además, sobre todo yo creo que lo que más orgullosos debemos estar es, además, contratando a gente cada vez más potente y que va subiendo un poquito el nivel y, y no es por decir yo creo que las últimas incorporaciones han subido el nivel una barbaridad y luego pues a nivel de facturación siendo totalmente transparentes que es a lo que hemos venido hemos venido a jugar eh, este año facturaremos alrededor de un millón doscientos mil euros quizá podamos facturar algo más pero bueno yo creo que se quedará más o menos en esa línea eh, esto es un 60% más que el año pasado, que visto un poco la situación cómo ha ido el año, pues eh, está bastante bien y va bastante en línea de lo que queríamos hacer. No hemos tenido prácticamente que hacer reajuste post-Covid. Y, y la realidad además es que yo creo, y creo que esto es algo que estamos todos de acuerdo, que, que no eh, es un poco prepotente decirlo, pero hemos facturado más porque no hemos querido. Realmente empezamos a vender el, el servicio en enero-febrero, eh, empezamos a servir a los primeros clientes, y la realidad es que llegó un punto en mayo que dijimos oye eh, chicos vamos a parar un poco porque el servicio que estamos dando no es todo lo bueno que nos gustaría dar, no es eh, ese servicio artesanal que estaba diciendo George antes que queríamos dar a nuestros clientes, que vamos a parar, vamos a dejar de coger nuevos clientes o al menos eh, dejarlo lo más eh, bajo posible, vamos a invertir en personas, vamos a invertir en procesos y en redefinir un poco todo internamente. Y a partir de ahí, pues ya para septiembre, octubre, eh, vamos a otra vez a meterle, a meterle gasolina, que es un poco en lo que estamos, ¿no? Pero bueno, es verdad que ves cifras, claro. O sea, la realidad es que entre... Eh, en octubre, si todo es, va como debería, que ya está todo firmado prácticamente, vamos a facturar el doble, pedir menos, pero prácticamente el doble de lo que facturamos en el mes de febrero, por ejemplo, ¿no? O sea que el crecimiento es, es bastante exponencial y además casi todo es growth. Growth prácticamente en octubre facturaremos... Casi cinco veces más de lo que facturamos en febrero. Eh, entonces, bueno, la verdad es que los números son chulos, pero nos queda todavía mucho recorrido. Bueno, te, hay que tener en cuenta para eso, que teníamos dos clientes de Growth en febrero. Bueno, pero... pero bueno, sí, sí, está claro, está claro. Es, es crecimiento y, y al sí, sí, final... Bien. Y bueno, y luego pues a nivel de márgenes, que también se puede decir, eh, la verdad es que este año hemos sacrificado mucho margen también por crecer en equipo y, y por invertir. En herramientas y en talento, veamos bueno, nuestro margen pues estará en un 20% de vida debería estar y que va un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? <ríe> La realidad es que, hombre, eh, no es que estemos ciegos, pero no sabría deciros a día de hoy cuál es nuestro margen de cada proyecto de growth a ciencia exacta, ¿vale? Porque al final ese, esa artesanía, digamos, de los proyectos hace que pues al final haya que meter más perfil de desarrollo del que estaba estimado en un inicio que haya que meter más diseño del que pensábamos que haya o sea que todavía no tengamos 100% medido eh, y esto pues, en, en un ejercicio total de transparencia que yo creo que es a lo que hemos venido eh, es así ¿no? y, y yo creo que no no pasa nada por reconocerlo estamos eh, trabajando en ello porque sabemos que es clave pero la realidad es que a día de hoy todavía no tenemos una claridad al 100% de cuáles son nuestros márgenes es, de hecho es, es un reto es... que tenemos ahora mm. Y es incluso posible que en algunos clientes estemos siendo deficitarios. Pero, pero también es... O sea, yo entiendo que es así como se hacen las cosas. Cuando... Yo siempre le digo al equipo que tenemos que hacer, dar el servicio 100 veces para hacerlo, para hacerlo perfecto. Entonces, ahora mismo es, es preferible trabajar equivocarte y, oye, uf, vaya, estos tres días, estos tres puntos de esfuerzo que hemos dedicado a este cliente, no, no han repercutido nada, no pasa nada eh, a la cuenta de Product Hackers. Y vamos a dedicarle otros tres puntos de fuerza para que salga adelante. También con ciertos límites, claro, porque si no te puedes volver loco. Pero, pero bueno, es verdad que sí que estamos sacrificando mucho, pero también por los resultados, que es para lo que vienen nuestros clientes. No podemos asegurarlos porque la realidad es que eh, nosotros vamos a, a investigar y vamos a tratar de conseguirlo. Pero hay situaciones en las que hay productos que son extremadamente complejos. De hecho, me, me recuerda, sí. por ejemplo, el caso de, del Confidencial, que trabajamos con ellos para, para EC Previum, que es un producto que es para directivos. Entonces, lo que hace es adelantarte noticias y que las, a las 10 de la noche puedas leer lo que se va a publicar mañana a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, para directores de comunicación es súper interesante. ¿Qué pasa? Que es algo que tú vendes a directores de comunicación, dircoms, que no hay tantos y que, aparte, casi se hace por teléfono. No lo haces a través de la web. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en eso. Dimos algunos buenos resultados, pero claro, es que eh, era un servicio que es tremendamente difícil de vender y ellos ya lo sabían previamente, ¿no? Entonces, al final, claro, te encuentras retos que a veces van a ser muy locos, pero sí que es verdad que, que estamos empezando el servicio. Y yo creo que también asumir esa parte con la humildad que, pues, que comentaba Carlos, es de decir, tío, eh, probablemente no estemos siendo rentables en algunos de ellos, pero claro, eh, cada vez que lo hacemos, la segunda vez lo hacemos muchísimo mejor, ¿sabes? Entonces, eso también es, es importante. También yo creo, es importante, al final hacemos esta parte de, de consultoría eh, donde tenemos algún proyecto grande que hemos comentado, hemos lanzado la parte de Growth y ahora tenemos GCC, que la gente entienda eh, un poco, que lo ha comentado Luis antes, ¿no? pero por recordarlo, Oye, con la parte de consultoría llega un punto en el que empezamos a tener eh, margen suficiente como para poder reinvertir y ahí empezamos a invertir en, en potenciar el servicio de Growth y traer gente, es decir, Hemos crecido también a base de traer perfiles potentes que nos ayuden a escalar el servicio. De hecho, cuando trajimos a Juanma, lo trajimos diciendo, ostras, es que tenemos que conseguir clientes para rentabilizar, ¿no? O sea, metemos equipo, pero, pero sabemos que, que esta línea de servicio va a ser deficitaria un tiempo. A día de hoy, Growth, ya eh, no sabemos algún cliente si en algún cliente palmamos o no, pero el servicio en sí ya estamos en rentabilidad y por eso hemos empezado a apostar con el servicio de, de contenido. Que hay, pues ahora somos deficitarios y esperamos que, que en breve el, el, el servicio ya no sea deficitario y de aquí a final de año rentabilizarlo. Lo digo porque a veces también eh, cuando analizas una compañía desde fuera y dices, hacen muchas cosas y, y yo voy a intentar hacer lo mismo, eh, hay que ir pasito a pasito. Y de hecho nosotros muchas veces hemos intentado dar tres pasos de golpe, nos hemos pegado una pequeña hostia y hemos ido para atrás y hemos dicho, venga, vamos a dar uno. Vamos a sentar ese, ese, ese paso que estamos dando porque, porque hay que meterle mucha energía y esfuerzo y luego ya daremos, daremos otros. Que yo creo que es algo que hemos, hemos hecho últimamente, que de repente nos han, han surgido oportunidades y hemos cogido oportunidades fuera de tiesto Y cuando nos hemos querido dar cuenta, eh, pues bueno, los procesos internos los teníamos un poco más descontrolados y es, es momento de parar y decir, oye, volvamos a lo que estamos haciendo. ¿Qué vendemos? Oye, pues estamos vendiendo ahora mismo growth y estamos vendiendo contenidos. Pues nos vamos a centrar en esto hasta que lo tengamos asentado. Eh, lo dices así, sitio y, y parece fácil y obvio, ¿no? Todo el mundo dirá, joder, claro, claro, pues da sí. bien ese servicio o tal. Pero claro, te pones ahí, te entra gente con proyectos muy locos, muy dis dispares. Eh, uno quiere desarrollo, otro quiere eh, diseño de producto, otro quiere que le hagas una estrategia, de no sé qué, captación con bots en LinkedIn. A esos últimos ya les decimos directamente que no. Pero es verdad que, claro, ves lo que, por ejemplo, EOS, que ahora entramos en eso también, EOS lo llama como shiny things, ¿no? O sea, cosas brillantes, ¿no? Tú ves una cosa brillante y dices, uy, qué guay, qué proyecto más chulo, qué bonito. Pero no es lo que hacemos. Ya, tío, pero, ostras, que son 60.000 pavos, tío, que nos arregla al año. Y no, error, error. Entonces, nos está, dando, nos está costando darnos cuenta de eso, eh, pero llevamos yo creo que, o sea, ha habido como tres hitos a lo largo de este año importantes en los que he dicho no, no, vamos a hacer solo esto, y luego de repente y esto, y esto, y esto, no, quitar esto, y esto, y esto otra vez. O sea, es decir, hemos tenido que ir haciendo ese proceso y luego también es verdad que habláis, o sea, lo, lo, que, está, lo que estabas comentando, Corti, al final es, eh, hemos hecho, y también un poco lo que comentaba Carlos sobre este año, lo que hemos hecho es eh, incrementar nuestra, o sea, incrementar nuestro equipo y nuestra capacidad de acción como, como, eh, pues como consultora de growth, aunque lo de consultora no me gusta mucho, pero bueno, sí, o sea, al final hemos, hemos hecho la parte fácil que es eh, incrementar equipo, eh, también un poco porque queríamos meter EOS y para meter EOS de una forma completa eh, requiere que nosotros nos salgamos un poquito más del día a día, o sea, si al final o, o estás ejecutando o estás eh, haciendo que la empresa crezca. Y entonces también toda esa transición implica que, pues lo que comentaba Corti, ¿no? Tenemos que contratar a Juan Mavaro, se viene con nosotros, es pues un crack, eh, eh, vamos, un pedazo de crack, vamos, es un placer tenerle aquí. Y entonces, claro, en ese momento hay como un paso, hay una serie de pasos que hemos ido dando, lo que pasa es que se han juntado varios, se han juntado varios pasitos que generan una ineficiencia mayor, porque al final tienes más gente contratada de la que en realidad necesitas para prestar el servicio pero bueno, también es, es una... O sea, yo creo que, que, que hay que romper una lanza en nuestro favor de que es algo que, que estamos haciendo para crecer, que lo estamos engrasando y que, y que es, bueno, pues lleva un proceso. O sea, eh, lo hablábamos antes, al final es muy difícil hacer todo esto bien eh, a la primera. De hecho, ¿por qué se contrata a un CEO con experiencia? Porque tiene experiencia. ¿Sabes? ¿Por, qué, ¿Por qué pagan más por un senior? Porque tiene experiencia. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Al final, eh, si tú no has montado una empresa que ha escalado tanto en equipo personal y demás y, y, o en negocio, tienes que aprender a hacerlo. Y aprender a hacerlo tiene un impacto directo probablemente en tu cuenta de resultados. Que en nuestro caso al final, bueno, pues nos va a afectar más o menos. Vamos a dar beneficio, que eso es lo importante eh, en una empresa al final. O sea, bueno, podemos utilizar eufemismos como crear valor, pero al final es dar beneficio, o sea, es, está claro. Y a lo mejor hemos sacrificado un poquito más, pero yo creo que la dirección es buena y es la adecuada. Uh -huh. Sí, y quizás es ir teniendo el margen en, eh, de lo que vas haciendo para, para poderte permitir esos errores, ¿no? que es, es algo que gracias a por por ejemplo, la obsesión de, a de Luis con el cash, eh, a veces <risa> pensamos que está demasiado obseso, pero es verdad que, que Luis, gracias a esa obsesión, está comprando oportunidades para que produja que pues, se pueda equivocar o, o pueda tirarse X meses, bueno, que, que esto por ejemplo nos afecta y si quieres entramos en uno de los temas que quería tratar, que Eso es lo del pasado. COVID, cómo hemos gestionado uh -huh. el COVID, que cuando llega el COVID eh, nuestro mensaje al, al equipo pudo ser de tranquilizador porque dijimos oye chicos eh, por suerte tenemos recursos suficientes como para acometer los próximos meses eh, sin tener que despedir gente y de hecho contratamos no pero, pero bueno, Luis lo ha dicho en experiencia previa, yo también en Brensis tuvimos problemas con, con el casis, cosas que te grabas a muerte, es siempre ten, hay un colchón por... oye, ¿cómo acometimos esto del COVID? Es decir, ¿cómo eh, ¿Qué nos ha pasado gracias al COVID? Yo estoy chupando mucho micro, a lo mejor ¿Queréis hablar de alguno más? Carlos, George, ¿quién animas <ríe> que Luis habla muy bien No, yo creo que lo, lo afrontamos Desde un punto de vista pues, pues muy, muy pragmático no o sea Tenemos la suerte también de, de Por el tipo de servicio que damos También podíamos sacar una ventaja ¿no? de, de, oye, pues ahora hay mucha gente Que, que no, le, no le va a quedar otra Que mirar mucho más eh, A sus canales digitales ¿no? y reforzar tanto sus productos digitales como, como no tanto, me parece que, que ahí hay un término que se ha usado mucho en los últimos 10 años, que es la transformación digital, que yo creo que está más que superada. Eh, todo el mundo tiene ya un canal digital y vende online, o un porcentaje muy alto de empresas medianas y grandes, pero mucha gente ni le había prestado atención en los últimos 5 años. ¿no? Entonces nosotros estamos ahí precisamente, y era el enfoque que queríamos dar este año y hacia dónde va Growth, que es, oye, tú ya tienes tu producto digital, vamos a ayudarte a, a sacar el máximo de él, ¿no? Y, y ayudarte a mejorarlo en lo que sea posible y ayudarte en todas las fases. Entonces, realmente el, el impacto potencial que veíamos, pues, hombre, obviamente había muchas empresas que iban a reducir presupuestos, pero, pero no tenía por qué afectarnos, ¿no? De hecho, pues podía surgir incluso una oportunidad. Entonces, realmente con, con ese cuidado que, que siempre ha tenido Luis por el cash flow y, y obviamente, pues, yo también eh, como, como encargado más de la parte financiera, pues desde un punto de vista de, oye, eh, vamos a, tengamos muy claro que, que tenemos asegurado para los próximos meses, parecía que el pipeline era, era sano, teníamos clientes firmados para, para varios meses, eh, teníamos un plan de contrataciones que en principio no queríamos echar atrás porque creíamos que eran las personas correctas en el momento correcto y siempre manteniendo, nosotros tenemos una, una máxima que nos estamos saltando un poco en determinados meses, pero que por regla general es tratar de tener por lo menos tres meses eh, de gastos fijos o de OPEX, vamos a decir, encaja siempre, ¿vale? Eh, entonces, teniendo puntualizar, esa cifra… Puntualizar que encaja, es encaja, caja de verdad en el banco. No facturados, es. no cobrados, que, que suele ser una cantidad importante también lo que tenemos ahí, pero encaja, encaja, por punto. Entonces, sí, sí. Me mira cómo se ponen sí. nerviosos o sea, es que habla de caja… y hablamos del cash flow… <ríe> Yo creo que teniendo muy clara esa máxima y teniendo muy claro hacia dónde queríamos y qué visión teníamos y que, que creíamos y que realmente, pues oye, en las primeras reuniones comerciales que empezamos a tener post-COVID veíamos que realmente se nos ralentizaban algunos clientes, algunos pues eh, se separaban, se caían un poco, pero bueno, teníamos un pipeline bastante sano. Eh, manteniendo eso en mente, pues yo creo que, que fuimos muy, muy pragmáticos y muy lógicos en, oye, la empresa sigue, el negocio sigue, las contrataciones no pueden parar. Porque nuestra visión, y en esto nos ayudó mucho EOS, eh, que luego también si queréis hablamos, nuestra visión a, a 1, 3, 10 años es la que es y, y no podemos permitir dentro de las circunstancias, obviamente operamos en unas circunstancias macro a las que tenemos que adaptarnos, pero dentro de las circunstancias macro que hay, nuestro plan creemos que puede seguir siendo el mismo y debe seguir siendo el mismo, ¿no? Y yo creo que ahí fuimos, pues no sé si decir valientes, porque efectivamente, oye, bendito, bueno... Bendito Luis, que siempre ha apostado por tener esos tres meses de caja en el banco, pero, pero bueno, eh, fuimos medianamente valientes en, en mantener la apuesta en, en lo que creíamos, ¿no? Eh, claro, luego veías, pues oye, llega el COVID, tal, pues de repente se me cae tanto negocio. Claro, si, si eres un negocio que, por lo que sea, hay decisiones empresariales, pues tienes eh, medio mes de OPEX en caja, o, o ni siquiera eso, porque vives al día, pues obviamente tienes mucho más riesgo de que, de que eventos así pues te tiren abajo, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, y, y lo digo claramente, ni siquiera, y casi por un tema de ética, porque podríamos haber, haberlo pedido sin ningún problema, no, no pedimos financiación al ICO eh, y, y vamos y hablado con el banco lo podíamos haber conseguido sin ningún problema, nos lo habrían concedido porque teníamos justificación, porque algún cliente se nos había caído, bueno, eh, había habido alguna cosa que nos podría haber permitido pedir un ICO, pero yo creo que por, por ética social, vamos a decirlo, decidimos internamente que no íbamos a pedir dinero porque teníamos dinero suficiente y, y creíamos que podíamos estar perjudicando a otros, ¿no? O sea, que yo creo que un poco se juntan ahí todos esos factores. Yo creo que lo afrontamos bien, en líneas generales. George, ¿quieres hecho, aportar? A... Bueno, Luis, Yo siempre quiero aportar, ¿vale? O sea, que George, tío, tú tienes que meterte ahí y luchar por ellos si no. Tú, tú dale, no te preocupes. De hecho, mira un poco lo que, eh, siguiendo lo que comentaba Carlos, también las oficinas. Con las oficinas hicimos lo mismo. O sea, podíamos habernos cargado por lo menos una porque teníamos no. dos. En ese momento estábamos alquilando oficinas, maravilloso, justo la mejor compra del año. Vamos, justo alquilamos, alquilamos una oficina un mes antes de que esto ocurriera arriba, encima justo encima de nuestra oficina. Que, que ha estado eh, vacía siempre, hasta llena de, de mesas sí. para montar, para hacer cosas ahí, pero no la hemos usado. Ahí sigue, ahí sigue. De hecho, bueno, habrá que vaciarla y tal, pero, pero no, no, no, no dejamos de pagar a, a la gente de las oficinas, al final habíamos firmado un contrato y, y a nosotros eso nos... A mí me, me resulta muy importante honrar un contrato. Y, y entonces, bueno, de hecho, mira, yo quería contar un par de cosillas. Cuando, cuando empieza todo esto, al final lo que nos pasa es que algunos clientes nos piden un retraso del servicio, porque claro, en ese momento su, su servicio... Pues bueno, por lo que seas, eh, por tu industria, tu industria está parada, nos piden que se lo aplacemos, sin problemas se lo aplazamos, tuvimos algunos impagos, ¿vale? o sea, eso también fue cierto, y, eh, y teníamos pasta en caja, que, es, que eso, joder, eh, estuvo de lujo, porque lo que no habéis contado es que tuvimos un retraso en los pagos importantes. O sea, de hecho, ah. cobramos, poneos que un 50-60% de lo que habíamos facturado de enero a, junio, eh, a desde enero a junio, lo, lo cobramos en junio. ¿vale? O sea, quiere decir, eso nos podía haber hundido. ¿Vale? O sea, entonces, guay que estuviera esa pasta ahí, que también, por otro lado, a veces lo pienso y digo, yo soy tonto. Yo soy tonto porque, al final, o sea, eh, la empresa tiene, pff, bueno, o sea, tiene mucha más pasta que yo, por supuesto, ¿dónde va a parar? O sea, yo hago mucha diferenciación entre lo que es la entidad Product hackers y lo que soy yo. Y, y aquí lo importante es que Product Hackers pueda seguir funcionando y que si viene un evento... Yo creo que si aguantas lo suficiente montando una empresa antes o después, te va a venir un palo, ¿vale? Del que sea, puede ser de cualquier tipo. ¿sabes? Y si aguantas lo suficiente, te van a venir muchos, de hecho, eh, suele ser así, ¿no? Entonces, si aguantas lo suficiente siempre va a, haber, va a haber una crisis o va a haber un problema o va a haber un, una historia que no te esperabas que pudiera ocurrir, pero de repente, pam, ¿no? Y tienes un retraso de pues de prácticamente 180 días en, en un pago, ¿no? O 200, no sé cuántos fueron. Pero bueno, al final conseguimos salir de ahí. No solo eso, sino que yo creo que tuvimos como una, una especie de congelación o de, de, de parón de decir, ostras, chavales, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Que, que, que de repente esto, ¿sabes? El mercado está parando, ¿qué va a ocurrir, no? Fueron un par de semanas, tomamos la decisión de crecer y para adelante, ¿sabes? Y seguimos con las contrataciones y buscando a más gente incluso. También es verdad, por ejemplo, y esto lo puedo contar yo, es que nos adaptamos muy guay a, al trabajo en remoto, es decir, quizás porque parte del equipo ya hacía una, un remoto flexible eh, porque solo requeríamos que el equipo viniera los lunes a la oficina, el, el, escuchas muchas historias de empresas que han pasado remoto y ha sido un drama para ellos, Nosotros, bueno, algún reto hemos tenido no, no todo el mundo se ha encontrado igual de cómodo, pero es verdad, yo si quieres cuéntanos cómo, cómo funcionamos en remoto y cuál es tu percepción de, de cómo ha ido todo justo, justo eso iba, ¿no? un poco más eh, a nivel organizativo o sea, COVID a nivel organizativo interno, no entonces pues eh, bueno, yo creo que veníamos, yo personalmente antes de que empezara todo esto y ya eh, fuéramos viendo que nos iban a confinar en casas y todo eso, eh, yo personalmente estaba bastante tranquilo en ese sentido, porque veníamos ya de una dinámica bastante remoto, bastante casi full remoto, como, como comentabas ahora, Corti, Estábamos haciendo un remoto con, en el que, bueno, los lunes nos juntábamos en la oficina eh, todo el equipo, pero realmente no por nada. O sea, la única razón que había era que simplemente pues, nos viéramos todos, eh, hiciéramos un poco más de, de... Tomáramos un café juntos o lo que fuera, pero no lo estábamos haciendo por ningún tipo de tema de tema organizativo. ¿no? Entonces, pues cuando nos viene... Llega un poco esto, todos a nuestras casas y no podemos salir, pues yo creo que estuvimos todos bastante tranquilos en el sentido. Nos, nos hemos organizado siempre bastante bien todo pues a través de herramientas pues como bueno, lo que comentábamos antes. Eh, tenemos nuestro, nuestros tablones de gira para poder poner ahí eh, el trabajo y hacer un poco seguimiento del trabajo. Eh, tenemos comunicación vía trabajamos todo con casi todo, o sea, bueno, documentación y todo tipo de documentos, presentaciones y demás, todo en Google Drive, o sea, todo intentamos siempre que utilizar herramientas herramientas cloud para que no se pierda nada en los ordenadores personales de la gente y demás, ¿no? Pero bueno, pero más que, sobre todo más que uh, a nivel qué herramienta utilizamos, lo que realmente es bastante, o sea, mola incidir un poco en la cultura también, ¿no? Porque creo que nosotros desde... Desde el inicio siempre hemos sido bastante pesados, entre comillas, con ciertos aspectos, ¿no? Y para mí, uno clave, que, siempre, desde, que, desde, que desde que montamos Produhackers, para mí siempre ha sido clave, y lo he visto clave, es el tema de la comunicación. ¿no? Siempre hemos incidido mucho en tener una comunicación, pues, fluida, en que la gente hablen que se generen conversaciones, en que la gente pregunte si tiene dudas, ¿no? Y creo que, que esa es una de las pasas que, que, nos, que nos ha ayudado, nos ayuda a organizarnos mejor. Yo creo, ¿eh? Luego, bueno, pues, si, siempre que hay algún problema, pues, obviamente, pues, una videollamada, eh, siempre estamos, pues, disponibles en Slack con nuestras políticas que tenemos de comunicación, ¿vale? Porque también tenemos, tenemos eh, un documento con ciertas políticas o o ciertas buenas prácticas de, de comunicación, sobre todo a nivel de comunicación, pero, pero en general, vamos, yo personalmente súper contento con, con la organización que, que tiene el equipo, creo que somos una, muy, somos, una, somos una máquina pequeña todavía, una empresa pequeña, no es lo mismo... Nosotros que nos vayamos todos a casa, que el Santander mande a 30.000 empleados a sus casas, ¿no? Pero creo que somos una, una máquina pequeña, pero súper bien engrasada y que de aquí podemos escalar muy bien. O sea, creo que se está generando una cultura organizativa muy buena, el equipo ha respondido y responde muy, muy bien. Están trabajando todos eh, fantásticamente con el remoto, con las herramientas que nosotros ponemos a disposición o incluso que nos piden. Eh, la gente de Product ¿no? Así que en ese sentido yo creo que vamos nuestra transición ha sido, ha sido sencilla y, y muy buena. Por, por aportar un poco y también irnos quizás a las partes pues, más complicadas, ¿no? porque, porque al final también ha habido retos, lo que pasa yo creo que como lo superamos en el día a día, a veces lo, los obviamos, eh, nosotros estamos muy obsesionados continuamente y es un, un tema recurrente que tratamos, con eh, cualquier cosa que vemos, cualquier problema comunicativo, cualquier problema de gestión, eh, acotarlo rápidamente. Entonces, sí. Por ejemplo, con este del COVID, cosas, cosas que nos han pasado. ¿no? Ya estamos acostumbrados a comunicarnos en remoto, pero por ejemplo, uno, quizás no teníamos un nivel de documentación tan, tan fuerte como tenemos ahora, porque había cosas que pasaban en la oficina, y, y había una dualidad. O sea, había cosas que estaban en Slack o en Notion y había cosas que se comentaban en la oficina y no quedaban documentadas. Cuando teníamos ese enfoque mixto no pasaba nada. Es verdad que, claro, cuando nos hemos ido a remoto y estar forzados todos en casa, ha habido un poco de de meterle más caña a la gente, incluso a nosotros mismos, de que todo quede documentado. ¿no? De Oye, esto tiene que estar en Notion, esto tiene que comunicarse en Slack. Eh, por ejemplo, George nos da mucha caña, y esto lo, lo estamos tratando de hacer todos, de, de forzar a que la gente escriban canales públicos de Slack, porque vemos que todavía a día de hoy las métricas nos dicen que la mayoría de los mensajes en Slack son mensajes privados, o, o en grupos o directos y eso hace que se pierda comunicación entonces continuamente estamos recordando que se escriban canales públicos porque eso reduce el número de mensajes en la conversación con, con cinco personas privado cada una de ellas en lugar de tenerla en público y se pierde trazabilidad eh, hemos ido ordenando que va Notion que va Slack por ejemplo esto me parece una tontería, pero no, no es obvio, ¿no? Eh, y acabas, hemos ha habido momentos y de hecho todavía tenemos un notion mogollón de, de cosas que a lo mejor no hace falta porque no son documentación perenne y, y acaban ensuciando ese notion. O sea que... Bueno, los que, los que estéis en este proceso, que tampoco os extrañe y, y, y que, que esas cosas nos han pasado todos, de, de en un momento determinado tener que reorganizar todo tu Notion y decir, venga, esta, este tipo de información mejor lo ponemos en Slack porque se consume más a modo a modo chat, que van Drive, que van Notion también es un, es un, un tema. Yo, yo creo que eso, que el, el, lo importante es quizás estar obsesionados en ir vigilando estas cosas, ¿no? Que, no se, que no se descontrolen, comunicar continuamente la importancia al equipo. Y quizás lo que más ha faltado y, y hemos encontrado algún sustituto, pero, pero no tenemos 100% resuelto, es el tema de que, de que faltan eventos que unan al equipo. Es decir, uh -huh. eh, ahora todos los equipos eh, tienen sus weeklies se comunican luego sobre la marcha, pero es verdad que que lo que pasaba mágicamente en la oficina los lunes cuando nos veíamos todos, que había risas, que que uh, yo que sé pues, que alguien de marketing hablaba con algún desarrollador, que otros dos se bajaban a fumar un cigarro y se les ocurría no sé qué, pues aquí no pasa tanto. Entonces, cómo por pues, si a alguien le, le sirve, nosotros lo que hemos optado al final es por crear un, un evento los viernes a la una y media de una horita, llamamos Demovirs, Demo donde durante media horita alguien de algún equipo cuenta cosas que han hecho, algún cliente que ha funcionado bien, alguna metodología que utilizan, cuenta algo in interno para que todo el mundo estemos enterados, porque es verdad que si no, se, se pierde información. Y luego hay otra media horita donde podemos hablar, nos tomamos una birra, nos echamos unas risas y nos contamos tonterías. Es un evento que trata Trata de, de unir a Produjaques mientras no podamos quedar en un evento físico porque todo sea más seguro, que también lo queremos hacer. Y los lunes mandamos un resumen semanal, más o menos extenso, pero intentamos contar qué es lo que ha pasado en Produjaques, Cuatro, cinco, seis highlights de, oye, hemos funcionado muy bien con este cliente, ha entrado esta persona y este tipo de cosas. Y, lo, y lo, lo cuento porque, porque eh, hay que hacer un esfuerzo interno importante en que pasen estas cosas, porque si no el remoto puede ser un fracaso. Tenemos además ahí, Corti, que nos has contado, el, que, que es verdad que llevamos estas últimas semanas no le hemos dado tanto uso, también con el verano de por medio, eh, un Meet habilitado, que es el bar de Product Hackers, que sí. básicamente es, oye, me quiero ir a fumar un piti, eh, a veces lo pongo en Slack o a veces no, simplemente entro y veo si hay alguien y me fumo el piti hablando con otro compañero de Product Hacker, ¿no? Que, que también da pie un poco pues, sí. a esas conversaciones de, de café, de piti o de lo que sea, pues que sucedan en algún sitio también, ¿no? Y que al final pues esa soledad un poco del trabajo en remoto también la puedas, la puedas superar con esos pequeños contactos con, con compañeros. Justamente. Y, y es muy importante porque hay gente del equipo que la ha llevado bastante peor que otros. Es decir, eh, yo reconozco, yo por ejemplo trabajo muy bien en remoto. De hecho, es que soy, un, soy una persona que tiendo a, a buscar la soledad en algún momento del día. Entonces para mí es cojonudo. Pero las personas sociales, eh, pues por ejemplo, yo creo que a Luis le ha costado más. No había habido gente del equipo que, la, que le ha costado bastante acostumbrarse a, a estar todo el día en una habitación. Yo reconozco que eh, al principio yo creo que fueron las dos tres primeras semanas o quizás hasta incluso el primer mes eh, a mí me costó muchísimo costó mogollón eh, estar en casa bueno además estaba en casa solo porque ya no es que era por y me molestara o lo que fuera me distrayera pero pero a mí me, me costó mogollón el. O sea, teníamos mucha. Yo personalmente tenía mucha costumbre de ir a la oficina, de estar con Luis, de estar con el resto de la gente del equipo y demás. Pero a mí personalmente me costó un montón. ¿eh? Ahora ya, pues como todo en la vida, estoy súper acostumbrado, estoy en casa perfectamente. Pero al principio sí que recuerdo que eh, me costó. Me, no, no sé lo, no, no me gusta esas primeras semanas no me gustaron nada del confinamiento y ya no por el tema de estar en casa que yo soy un tío bastante casero pero por el tema de no de no ir a la oficina de no, de no coger por la mañana salir a la, coger la moto ir a la oficina llegar estar con alguien tomarnos un café no, a mí me costó bastante lo tengo que, que reconocer en yo... estás mejor que Madrid ¿eh? <ríe> eso es verdad también yo admito que esas dos primeras semanas fueron, fueron raras, pero yo creo que, acordaos que fueron raras para todos, que hubo como un bajón de productividad importante. Yo creo que, pero era la sensación, era estar mirando el periódico cada cinco minutos, era no saber También. qué está pasando, esa sensación de... de... Pero, pero sí que es verdad que costó bastante. De hecho, mira, una cosa que no hemos comentado es que, por ejemplo, eh, yo todas las mañanas, llamaba a George, a las nueve de la mañana, hacíamos un cyber coffee. Y entonces nos llamábamos y estábamos a lo mejor 15 minutillos tomándonos el café y íbamos hablando, ¿sabes?, de historias o sí. qué sé, ¿sabes? Era por, porque, claro, eh, a, eso es algo que hacíamos aquí. O sea, Jorge sí. o sea, y yo llegábamos casi siempre a la misma hora, entonces nos tomábamos un café. Íbamos ahí a, a Saloán, a una cafetería que hay aquí al lado. Saloán es el camarero, es el, el que nos atiende, que es un crack. Y entonces íbamos siempre, le veíamos tal, nos tomábamos un café y echábamos ese rato hablando, ¿sabes? Sí. Entonces, por no perder esa costumbre, es como que digitalizamos esa costumbre, ¿no? Cada uno en su casa... O George dando un paseo por el pueblo. Y al final íbamos, íbamos hablando y también te sirve como para ponerte al día y para no perder esas cosillas que tenías también, tío. Que yo creo que, pues eso, hablar un poco de todo. Yo le decía, George, tío, no sé qué moto comprar. Me he visto esta, esta otra, tal. Y vamos hablando ahí. ¿eh? Entonces, Totalmente. un poco de, de seguir manteniendo esas conversaciones de pasillo que, coño, que también molan. Y, y, y no hay que tomarlas como pérdida de productividad. Es decir... Yo creo que uno de los problemas que ha habido también y que la gente se raya mucho es, no, pues ahora hablamos más y tenemos que hacer más cosas y perdemos productividad. No, no, no. O sea, el que la gente esté bien, que la gente pueda hablar de otras cosas, que se pueda desconectar del curro, es, es parte de, de todo esto. ¿no? Y, y tampoco pasa nada. Nosotros esas semanas que pedimos productividad, tampoco pasó nada. O sea, lo, lo importante es que, que tu equipo tire para adelante, que estén bien. Eh, eh, bueno, pues eh, hemos tenido personas que lo han pasado peor con esto y, y pues darles el apoyo necesario para, para, que, le, bueno, pues para que se recuperen porque son, joder, que son situaciones únicas. Yo creo que ante una situación única en la historia de, de la humanidad, el perder productividad es lo que menos nos debería importar. Sí, de hecho, bastante, o sea, vamos, o sea, lo has calificado también que estaba pensando como en plan, joder, y bastante bien lo hemos hecho todos en conjunto ante un evento como, como este, ¿no? O sea, que... De hecho, de hecho yo creo que, eh, no sé vosotros, pero, bueno, sí, sí que lo sé, eh, hemos currado como animales, ¿sabes? o sea, yo sí. habido, hubo un mes en el que curré todos los días... Eh, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, pero es que los fines de semana también. Igual. y Yo creo que también eso se ha notado y el crecimiento que hemos tenido también ahí, o sea, ha sido como currar concentrado, ¿no? Pero es que la alternativa era, ¿qué hago? ¿Me voy a ver Netflix? ¿Sabes? O a subir escaleras. Subir escaleras puedes hacer un rato, pero llega un momento que dices, mira, estoy hasta la nariz, ya, a hacer dominadas, ya, ya, no quiero hacer nada más, ¿sabes? Entonces es como, si es que me apetece, tengo curro, pues tiro, ¿sabes? Y mi novia, Masumi, estaba igual, estaba currando también, entonces como, pues, o sea, currar, ¿sabes? Y hemos flexibilizado muchas cosas. Hemos hecho un mogollón de reuniones mientras Luis hacía dominadas o, o estábamos... O corriendo la, la elíptica, cinco, con la elíptica, eh, exacto. Claro, o sea, sí, sí. Que, que nos ha dado pie a, a, un, a una flexibilidad un poco más fuerte, ¿no? De, de oye, pues eh, ahora mismo yo creo que en la empresa cada uno está haciendo lo que y le sale la nariz, realmente ni lo sabemos. La gente hace cosas... Eh, podemos tener reuniones y uno que esté en la elíptica o no, o, o que uno esté dando un paseo, George a veces nos da envidia ahí cuando se pone a andar por, por los bosques de Ponferrada eh, yo creo que esto joder, tiene muchas cosas buenas O sea, creo, creo que el, hemos aprendido a trabajar en, en remoto y nos ha habilitado por ejemplo, no hemos contado, alguna de las últimas incorporaciones tenemos a, a gente de Palma de Mallorca de, eh, Almería, de Val, Val Almería. Valencia y Almería, Valencia, eh, joder, Almería. No, nos ha permitido traer talento de otros lados que también, bueno, da un rollo, ¿no? Cuando alguien por la mañana, por ejemplo, compartía, ¿no? Este es mi amanecer aquí en Mallorca y tú me cago. En tu... sí, no, es guay, es guay. Estás viendo un amanecer en Mallorca, estando en Madrid. Sí. Y, y nos abre puertas, ¿no? Esto yo creo que te abre puertas como empresa a coger talento de, de otros lados, eh, no centrarte en la lucha de talento que estamos empezando a tener en Madrid, de que, joder, de que por ejemplo, el talento técnico es muy caro y, sí. y es muy complicado de conseguir. Sí, yo, yo creo que, vamos, tenemos una cosa muy buena, siempre, siempre lo dice Luis, pero yo creo que tenemos una cosa buenísima dentro de Product Hackers y es que transformar todos los problemas en, en oportunidades, ¿no? Y eso al final pues nos permite tener... Eh, tener... Una de, de, de las cosas o de cómo es una empresa, ¿no? Y transformar algo que ya no es que sea un problema, es que es un putadón a nivel global, que como puede ser la, la pandemia, en transformarlo en ciertas oportunidades, ¿no? Oye, pues, al final tomamos la decisión de pasarnos a full remoto, obviamente, y, y eso nos permite nos permite contratar talento de, de otras partes, ¿no? De España tal. Es, es, Para mí es, es uno de los conceptos, concepto, no sé cómo llamarlo, uno de los conceptos clave de, de Product Hackers. ¿no? Mm. Esa, esa manera de ver las cosas. A mí sí, me encanta. Yo siempre siempre digo eso, tío. Además, me encanta que lo comentes porque es que, bueno, imagino que ya sabéis esto típico que dice la gente. En chino eh, hay una palabra que. ¿Sabes? Crisis. Sí, bueno, crisis sí. se compone de dos kanjis y los kanjis son riesgo y oportunidad. ¿vale? O sea, y es verdad, es que eso de transformar. A mí me parece la habilidad más importante de un gestor o de un buen emprendedor. El saber transformar problemas en oportunidades. Me parece maravilloso. Y mira que es obvio. Sí. Sí, pero porque la mayoría de veces el problema viene de tu, de tu planteamiento mental, ¿no? O sea, que tú, que tú has visualizado tu negocio o, o lo que haces de una forma. Por ejemplo, nosotros lo visualizamos y era importante para nosotros que los lunes tuviéramos todos en la OFI y una, y una serie de ritos. Al final, una empresa eh, no deja de tener ritos, costumbres y, y demás. Y cuando te los cambias, eso es un problema. Pero calma, eh, eh, hay que ver si el problema es un problema de fondo o de forma. Si es un problema de fondo que se si te cae el negocio, estás jodido. Si es un problema de forma que es, oye, me, me, me tengo que readaptar, me tengo que reinventar mi forma de, de hacer los procesos, mi forma de trabajar para, para cubrir el objetivo que yo tengo, pues al final el, el enfoque que seguimos y, y que Luis lo, lo aplica en muchos lados, que a mí me flipa, o sea, hay veces que yo digo, esto es imposible y, no, y el cabrón es capaz de, de convertir un problemón en una oportunidad por... Por, porque uno, le da la vuelta y dos, también se arriesga a, a intentarlo, ¿no? Que muchas veces se nos ocurren cosas y como que tenemos miedo. Y una de las cosas que, que aprendes cuando lo ves es, ostras, si se te ocurre transformarlo, inténtalo porque el no ya lo tiene, ¿no? O la hostia ya la tienes por, por delante. Transformalo en una oportunidad y si te sale, genial. Y, casi, uh -huh. y cuando lo ves casi siempre sale. Uh -huh. Sí, es que ahí, o sea, al final, y, y hablamos un poco de, oye, qué bien el teletrabajo, qué bien concilias, qué bien que te vas de paseo, qué bien tal, pero hay cosas... Que, que hablabais antes, a las que nos ha forzado un poco el, esta situación, como es insistir mucho en documentar, insistir mucho en las formas de comunicación asíncrona y demás, que, que para esta situación, obviamente, en la que vamos a full remoto, es súper necesario, pero que en otros escenarios, incluso habiendo seguido en la oficina, nos, nos eran muy necesarios, como puede ser internacionalizar la empresa, ¿no? Oye, ¿qué pasa si decidimos abrir una oficina en Chile, en Miami o en eh, Singapur, no? Eh, pues oye, con esa gente ya necesitas tener unos procesos mucho más estandarizados, documentar mucho más, una comunicación asíncrona, súper definida, en la que estén súper claros los canales, el tipo de mensajes, eh, yo qué sé, información sobre el resto de tus compañeros a los que no vas a ver, o sea que es verdad que, que a veces nos centramos en, oye, no, es que esta oficina tal, ya que ya no va a existir, pero bueno, es que qué pasa cuando tienes tres, cuatro oficinas, ¿no? Yo creo que es un proceso que, que incluso manteniendo la oficina de Madrid, o si hubiéramos mantenido la oficina de Madrid, de cara a un futuro, o sea, yo, vamos, y creo que Podemos, o yo me siento en posición para afirmar que a día de hoy somos 25, pero con los procesos que hemos definido, que además están todavía de, de muy, muy bueno, superficiales o, o en los que podemos profundizar mucho, yo creo que podemos subir a un equipo de 50 personas sin notarlo excesivamente. ¿no? Ya no te digo 100, porque igual ahí me estoy tirando un triple, pero, pero yo creo que ahora mismo pasar de 25 a 50 sería muy poco doloroso para nosotros. ¿no? Genial. Um... Dos últimas cosas. Voy a dejar, vamos a dejarlo de os para, para próximo especial que hagamos, porque ya llevamos un, un buen rato. Quería comentar que también hemos usado desde hace poco la herramienta Nailted para recibir feedback, porque a, a momento lo hemos utilizado con otras herramientas y por ahora nos está viniendo guay, porque hay, hay feedback que, de cosas que no se nos hubieran ocurrido. Es decir, muy positivo dejar que la gente cuente cosas porque muchas veces no te das cuenta de lo que para ti a lo mejor es algo positivo o para alguien puede ser un problema o, o la gente bueno, le, encuentra problemas en cosas que a ti no se te ocurrirían pero, pero que tienen razón. Ayuda mucho el estar continuamente permitiendo que, tus, que tu equipo eh, pueda hablar. ¿Vale? Y, y también ahí hacemos eh, sesiones one to one, que a lo mejor no lo hacemos todas las veces que deberíamos hacerlo, pero también ayuda. Yo creo que el tema del feedback y sobre todo que el equipo pueda dar feedback y se sienta que puede dar feedback, que eso es jodido, es muy importante y nos está ayudando a mejorar. Y para terminar, quería que cada uno de vosotros contarais, oye, ¿cómo veis 2021? ¿no? Porque, porque bueno, nosotros ya nos estamos empezando a plantear cómo vamos a afrontar eh, 2021 eh, y seguro que la gente también, porque... Bueno, pues que acojona lo que tenemos por delante, ¿cómo lo veis vosotros? Pues mira, yo si queréis empiezo yo directamente. Eh, yo sinceramente 2021 a nivel de Product Hackers yo lo veo, creo que va a ser un pepino de año. Creo que eh, yo personalmente lo, lo tenía bastante claro al inicio de, de este año, de 2020. Yo creía que 2020, bueno, y sigo creyendo que 2020 era como un año de transición un poco... Eh, para, para nosotros, para la empresa, eh, un año en el que aprender cómo escalar, eh, cómo establecer todos esos procesos que estaba hablando Carlos ahora, eh, cómo definirlos, cómo mejorarlos, cómo dar un buen servicio, eh, muchas cosas a nivel de empresa y creo que hemos hecho ya muchas de esas cosas. Creo que lo mismo que decía antes Carlos, que bueno, tenemos ciertos que quizá o porque ahora no han sido tan necesarios profundizar más o o, o porque, o bueno, o que lo tendremos que hacer en el futuro. Pero, pero yo creo que 2020 ha sido un buen un buen año de transición, nos estamos preparando para escalar y que 2021 eh, vamos a vender bastante, vamos a dar un buen servicio a, a los clientes que, que tengamos y que, y que va a ser un año de de buena de, buena, de buen crecimiento. Problema a nivel facturación, rentabilidad. Y a, y a nivel macro, ¿cómo lo ves? O sea, más allá de product hackers, ¿cómo te pinta 2021? Pues yo, vamos, yo creo que, a ver, yo para esto soy un poco platico en ciertos aspectos, ¿no? Porque yo creo que en España, eh, yo creo que vamos a sufrir un poco, yo creo que empezaremos a sufrir dentro de poco y que para 2021 seguiremos un poco. Eh, renqueantes y sufriendo todavía los efectos de, de la pandemia y demás, pero es lo que hablábamos antes al final para ciertos sectores que es una crisis muy grande, para otros sectores puede ser una, una oportunidad, ¿no? yo creo que por fortuna nosotros estamos en el sector en el que podría ser una oportunidad pero, pero bueno, en eh, a nivel España yo creo que todavía vamos a seguir con, con bastantes problemas o arrastrando bastantes problemas. Mm. Luis, Carlos, ¿cómo lo veis vosotros? Yo estoy bastante de acuerdo con, con George y también lo he dicho mil veces cuando he hablado en otros podcasts y otras historias. Los que trabajamos en el sector digital, o sea, en general, hay algunas, bueno, gente digital travel pues lo tiene más jodido, ¿no? Pero, pero en general los que trabajamos en este sector digital somos unos afortunados porque esto lo único, prácticamente lo único hecho es impulsar negocio, ¿no? Ha hecho que bueno, pues en e-commerce ha visto, ¿no? Tiendas que venden e-commerce pues se les ha impulsado el negocio y todos los que proveemos servicios digitales, pues eh, como todo el mundo ha tenido que cambiar inversiones de off a on, pues nos hemos visto también impulsados. Eh, y está guay y hay que aprovecharlo también, ¿verdad? Y cuando miras fuera a veces te sientes como hasta un poco mal, ¿no? Es decir, Joder, es que tenemos que aprovecharlo porque... Y, y ojalá seamos capaces de generar economía para el país y hacer cosas fuera para contrarrestar todos los sectores que se están viendo perjudicados. Carlos, ¿qué, qué nos dices? Sí, visión? No, yo creo que a, a nivel macro, súper alineado, ¿no? O sea, yo, yo quiero ser más, tiendo a ser más optimista, pero la verdad es que la, la situación no pinta bien a nivel macro, ¿no? Y aquí, pues oye, nosotros eh, a día de hoy seguimos teniendo el grueso, casi la totalidad de nuestra facturación en España, eh, que es algo que estamos intentando cambiar y cambiando poco a poco. Eh, y la realidad es que, bueno, incluso los otros países en los que estamos vendiendo tampoco creo que tengan unas perspectivas mucho mejores, ¿no? Mm. Es cierto que hay otros países de nuestro entorno que pueden que salgan mejor. Eh, en cualquier caso, a todos, a todos los países yo creo que les va a afectar de una manera u otra. ¿no? Entonces, yo creo que a nivel macro eh, será un año complicado... Pero, pero yo creo que es la prueba de juego para nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos hemos estado preparando también para poder afrontar, lo que decía Luis, o sea, poder afrontar años malos, y, pero es que además, no solo eso, o sea, no, no afrontar un año malo en el que digamos, oye, pues nos quedamos igual o la facturación que un 20% o lo que sea, no. Yo creo que realmente a nivel, o sea, en una situación macro negativa, eh, nuestro objetivo para el año que viene, pues quizá... No va a ser el que nos podíamos plantear a principios de este año, que era, oye, pues eh, para 2021 vamos a intentar doblar la facturación que hagamos en 2020, pero ¿por qué no hacer un 70% de crecimiento el año que viene? ¿no? Que yo creo que debería ser el objetivo. Y realmente por eso digo que es la prueba de fuego, o sea, si en una situación macro negativa en la que efectivamente bueno pues vivimos en el mundo digital, que dentro de lo que cabe no deja de ser, no, no un espejismo, pero sí probablemente... Eh, y de hecho en el entorno startup en el que nos movemos muchos de nosotros eh, es un mundo que muchas veces vive ajeno o de espaldas a la realidad, eh, pero sí que es cierto que, que los cambios de hábitos y de tendencias que va a provocar un poco toda esta crisis, pues yo creo que sí que hay cambios de, de, de hábitos de vida y de consumo que, van a, que vienen para quedarse, eh, nos, nos favorecen en algún modo, ¿no? Eh, Dicho eso, yo insisto, creo que es la prueba de fuego para que si de verdad somos capaces de crecer ese 70-80% el año que viene en una situación negativa, pues será que, que efectivamente estamos preparados para los objetivos agresivos que tenemos a 3 o a 10 años que podemos discutir en otros capítulos. Sí. Si eso se queda para EOS, porque ahí tenemos que hablar de plana 3 plana 10 que hay cosas chulas. Pues yo, yo, yo en la situación más la verdad es que lo estaba pensando y la realidad es que no tengo ni puta idea de lo que va a pasar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no lo sé. O sea, es que creo que morirán muchos negocios y vendrán otros. O sea, yo creo que, que COVID ha sido la puerta de la, de la era digital de verdad. O sea, quiero decir, ahora sí que, vamos a, sí que ha empezado la era digital, porque hasta hace poco sí estaba ahí, había cosas digitales, pero ahora ya... Se ha puesto de manifiesto que, excepto en el caso de que tengamos una guerra cibernética y, y, y sean capaces de tirar abajo las comunicaciones y durante meses o años no podamos conectarnos a internet porque esté lleno de mierda eh, fludeando las redes y tal, entonces, no puede, salvo eso, la parte digital va a funcionar siempre, o sea, va a seguir siempre ahí. Eh, afortunadamente es lo que comentaba Corti, eh, nos, nos pilla, claro, nos afecta, o sea, nos salpica, pero afortunadamente nos salpica muchísimo menos que a otros, o sea, afortunadamente nos salpica, no estamos en el barro, ¿sabes? No, no estamos ahí, que es donde ha caído el meteorito y, y les ha, a los que ha tocado se los ha llevado por delante. E incluso en digital ha tocado muchos sectores que deberán eh, reinventarse. No me gustaría nada estar en una aerolínea, o sea, desde luego son cosas que... O sea, porque los viajes de negocios, por ejemplo, yo creo que es algo que con el coste que tenían, si las empresas tienen dos dedos de frente es algo que va a desaparecer. O sea, por encima, no, es que es que si vuelas más de seis horas tienes que ir en business. O sea, que esa reunión de una hora de ese directivo del Santander con un tío del Santander de México que te costaba y otros 900 o 1000 de, de lo que tenías que pagar esa persona, más las dietas, más no sé qué... Eh, eso se resume en una videollamada de una hora, ¿vale? Entonces, eso hay cosas que van a desaparecer porque es que eran ineficiencias muy grandes que, que se habían generado a, parte, a partir de, de, de tradiciones o, o culturas que, que es que son ineficientes, que ya no tienen ningún sentido, que, que son viejas, antiguas. Entonces, van a desaparecer. Pero todo lo digital va a subir para allá. Entonces, ¿yo puedo hacer una reflexión a nivel de Product sí, Hackers claro. en diferentes...? Estaba pensando, por ejemplo, a nivel de equipo. En 2021 va a ser guay porque va a ser un año en el que consolidemos mucho equipo. O sea, que todo el equipo esté mucho más alineado, más encajado, tengamos clara, más clara la visión y seamos capaces de transmitirla de una forma más clara. De hecho, creo que va a ser el primer año en el que antes de empezar ya tengamos una visión y una estrategia de qué vamos a hacer durante todo ese año. Vale, que Esto puede parecer sorprendente, pero la realidad es que en un concepto de startup como el nuestro, porque... Es verdad que, que lo que hacemos, puedes decir, no, consultoría, te pagan por lo que haces. Ya bueno, es que a ti por tu servicio también te pagan por lo que hace tu producto ¿no? o tu servicio. ¿no? Lo que pasa es que, eh, eh, bueno, pues, pues creo, que, creo que va a estar mucho más, más consolidado el equipo. ¿no? O sea, a nivel de equipo vamos a estar mucho más compenetrados, va a trabajar mucho mejor y va a ser mucho más... O sea, va a molar mucho porque de hecho tenemos también... Eh, un equipo que en algunas partes eh, puede ser más junior, como por ejemplo los growth managers, son muy buenos en growth, pero no habían gestionado clientes. Entonces, están aprendiendo a hacerlo. La verdad es que lo hacen muy bien porque tienen esa, esa capacidad natural para hacerlo. Pero claro, a nada que lo hagan con 3, 4, 5, 20 clientes lo van a hacer de lujo. ¿no? Entonces, nuestro nivel ahí, incluso vamos a entender mejor qué es lo que necesita, qué es lo que hay que eh, pasarles. ¿no? O sea, o qué hay que pasar al cliente para que esté más contento, enseñarle, decirle o, o concretar. Vamos aprendiendo constantemente. A nivel de facturación... Creo que va a ser un año bastante guay. A ver si lo es ya de una vez. ¿Sabes? Bueno, todos han sido guays. O sea, quiero decir, siempre hemos tenido beneficios. Y gracias a eso, pues, tenemos la caja ahí que, que, que está guay, ¿no? Pero va a ser guay porque es el año en el que ya vamos a empezar a saber venderlo. Ya vamos a llevar un año vendiéndolo. Eh, ya vamos a saber cómo reportar al cliente mejor. Vamos a ser más eficientes. De hecho, el siguiente punto es vamos a ver sistematizado. Vamos a tener más proceso. Quizá no sea, o sea, obviamente, dentro de 10 años será mucho mejor nuestros procesos, pero, pero van a estar, o sea, va a haber proceso. Si entra un cliente que tiene una necesidad en este área, ya hemos trabajado previamente ese área, esa necesidad y, probablemente, hayamos trabajado en el sector o segmento en el que trabaja ese, ese cliente. Con lo cual, vamos a ser capaces de hacerlo mejor. Este año hemos empezado a invertir en algo que a mí me parece crucial para una empresa como la nuestra, que es herramientas internas propias nuestras. Entonces, esas herramientas estarán más depuradas y estarán ahí, porque este año estamos invirtiendo en ellas. Entonces, claro, si tú juntas el salario de tres programadores y todo el tiempo que vamos invirtiendo en ellas, lo mismo te sale una inversión total de 100 o 150 mil euros este año en esas herramientas, que el año que viene empezarán a darnos resultado. ¿Cómo? Pues de forma, en forma de, de que vamos a ser más efectivos, nuestros clientes van a percibir valor antes, nosotros vamos a ser capaces también de darles más valor, con lo cual es más probable que haya renovaciones, vamos a ser más, más eficientes, con lo cual eh, lo que antes era, ostras, no tengo ni idea de qué pasta estamos sacando en este proyecto, va a estar muy claro y va a ser más positivo. ¿no? Y luego, finalmente, los clientes, que va un poco lo que, lo que estaba contando ya. ¿no? Es decir, al final eh, vamos a haber repetido este ciclo de, de prestación del servicio más veces, Vamos a saber qué es lo que quiere realmente el cliente, porque esto parece, es obvio, quiero incrementar mi, mi tráfico en 2 millones, ya, pero luego de repente nos damos cuenta de que, es que hemos incrementado el tráfico en 2 millones, pero no conseguimos suscriptores. Claro, es que no son los mismos objetivos, ¿no? Entonces, si ya sabemos un poco por dónde van los tiros y las necesidades específicas de nuestros clientes, podemos ir trabajando más en esas líneas. Entonces, yo creo que vamos a, a reportar cada vez más beneficio a nuestros clientes. Esto, si alguien nos está escuchando, podría ser un, ostras, me voy a esperar y entonces les contrato dentro de un año. Bueno, pues será un año en el que no tengas un incremento de conversión en tu funnel y, y entonces, ¿sabes? Pues, o sea, que quiero decir que, que obviamente es, es como... Es como cuando una startup dice, ojo, no, es que no me contrata una gran, una gran empresa. Claro, ¿por qué te va a contratar una gran empresa si ni siquiera has trabajado con empresas pequeñas? O sea, tendrás que aprender e ir poco a poco, ¿no? Pues nosotros también. Y también ya por cerrar un poco con respecto a los clientes, es que tendremos clientes más grandes. Hemos trabajado con clientes eh, pues que, que ya son startups que han recibido ya pasta o que, o que incluso van eh, con, con el propio beneficio que van generando ellos. Pero sí que es verdad que poco a poco empiezan a entrar empresas más grandes eh, que se están interesando en este tipo de servicios porque las matemáticas del funnel son muy claras. Es decir, si tú incrementas la activación, eh, es lo que más dinero te va a repercutir al final del funnel porque lo que menos dinero te cuesta, pese a que te cueste. Pero, pero empiezan a entrar estas empresas grandes, estas empresas grandes significan tickets más grandes eh, y yo creo que va a ser un impacto muy guay. o sea Al final, si os fijáis, todo, o sea tal, en el orden en el que he ido, vuelve a conectar con facturación y volver, podría volver a empezar a hacer ese ciclo, ¿no? Pero yo creo que va a estar muy guay, ¿sabes? Hay muchos retos, hay muchos retos muy bonitos y lo más guay de todo esto, desde mi punto de vista, yo creo que coincidiréis conmigo probablemente porque si emprendes es que te gustan las movidas y los problemas y solucionarlas, es que vamos a tener retos muy guays y que vamos a estar en un entorno en el que no somos especialistas, en el que no sabemos. O sea, yo no he tenido nunca una empresa de 25 personas. Eh, no sé cómo gestionar personas, no sé cómo, cómo eh, prestar un servicio de growth excelente para un cliente. Yo sé, sabía hacer experimentos, no, bueno, sé hacer experimentos, lo hacía antes eh, y sabía sacar más o menos objetivos, y de repente hemos cogido ese servicio, pues eso, de, de banistería manual, como decía George, de, de, de hacerlo toda a mano, y empezamos a, a transformarlo en un proceso. En un proceso en el que probablemente encontremos cosas que se repitan y encontremos señales que nos indiquen por dónde va el camino. Entonces, no sé, es, es un reto muy guapo. O sea, Es un reto muy guay porque también es construir una marca, que es algo que yo creo que estamos haciendo bastante bien. Es construir esa marca, dotarle de valores, eh, transmitírsela al equipo, que eso no es tan fácil y que el equipo se lo crea y lo compre y, y no solo eso sino que lo sienta como parte de sus valores ¿no? y luego que tus clientes también lo perciban y lo entiendan de esa forma y compartan esos valores y sobre todo que les reportes eh, mucho más valor del precio que les cobras hola mm. qué discurso me faltan todo esto que para, para mí es obsesión bueno es para todos y, y pero bueno al final yo eh, es una de mis responsabilidades Um, y también para, como parte de transparencia, una de las cosas que no hemos sabido hacer es generar una máquina de vender. Es decir, eh, el approach que hemos hecho de, de ventas es un approach muy centrado en marca. Es decir, eh, bueno, pues el, el libro de Luis, por ejemplo, de Growth Hacking con, con Anaya nos ha abierto muchas puertas, este propio podcast nos ha abierto puertas, eh, la comunicación que hacemos en medio gracias a, a Esther, que le incorporamos también al, al equipo eh, por, por el buen trabajo, nos abre puertas porque la, genera mucha confianza, eh, los eventos que hemos realizado en el, en el pasado también nos han puesto un poco en el, en el radar y hemos generado una, una, una sensación de marca de, oye, Product Hackers, Hacen cosas guay, saben de producto digital, saben de growth, pregúntales. Eh, y todo eso está guay porque es una al, al final lo que hacen es que tengas un, un, una cierta entrada de clientes, tengas una cierta percepción de marca y, y, y a los niveles en los que estamos nos trae los leads suficientes como para, para ir creciendo pero lo que no hemos sabido hacer y que ojalá aprendamos a hacer en los próximos meses y en eso lo compartiremos es crear un, una máquina, que tengamos dos tres palancas y que sepamos que cuando necesitamos Crecer un 60%, podemos decir, tiro de estas tres palancas y, y sé a dónde tenemos que ir. De hecho, a día de hoy tenemos intuición de en qué sectores funcionamos mejor, pero tampoco tenemos claro cuáles son nuestros sectores core. Tenemos intuiciones de una serie de cosas, pero, pero todavía no lo tenemos claro. Y, y lo cuento porque esta parte es muy complicada, ¿no? Es decir, al final cuando, cuando lees... Eh, libros de estos de ventas de, de SaaS como Predictable Revenue y tal, suena todo muy, muy guay, ¿no? Eh, pero, ostras, montar una estructura de ventas, el, a día de hoy, por ejemplo, hacer outbound es muy complicado porque, por ejemplo, LinkedIn está saturado, hay 200.000 gente contando eh, el rollo, eh, a la gente no la pillas por teléfono, o sea, ¿cómo narices llegas a la gente? Tienes que llegar, pues, un poco con esta estrategia de marca que estamos haciendo, pero eso... Eh, escala regular. O sea, llega un punto en el, en el que en el que tienes que abrir más y ahí estás un poco en el vacío como estamos ahora. De, de hecho, yo antes lo, lo iba a y Al final no sé, se me ha ido el santo al cielo y no he dicho nada. Pero poco, poco hablamos de lo complicado que es vender. Y sí. ya no digo. Eh, y sobre todo vender como una especie de. De consultoría que es como novedoso, ¿no? O sea, yo creo que es algo que es muy complicado y quizá el mayor reto al que nos enfrentemos dentro de Product es o nos hayamos enfrentado, ¿no? Desde, desde la creación de, de la empresa. Entonces, eh, bueno, quizá hay cosas como agencias de performance y que se pueden parecer un poco, ¿no? Pero, pero la realidad es esa, que ya no, ya no solo como tú decías, Cotía montar el saber cuáles son tus palancas y demás, ya es que simplemente el hecho de saber qué es lo que vendes o sea, qué es el producto que estás vendiendo, qué es cómo, cómo se lo cuentas a, a los posibles clientes eh, cómo le, les, les, les das esa seguridad de, oye, yo es que me dedico un poco a experimentar, a hacer este tipo de cosas pero tranquilo que no somos tres chavales con ordenadores haciendo lo que nos apetece, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es, que es una de las partes más, más complicadas de, de, dentro de la empresa, es eso, eh, aprender, aprender qué es lo que estás vendiendo, aprender a venderlo. Eh, de hecho, ¿cuántas versiones hay de la, de la presentación comercial? Hay mogollón vers de versiones ya, ¿no? Sí, vamos por la 5.0, pero de que dentro de cada iteración pues encuentras la 4.9.1, no sé qué. Sí. O sea, hay, hay muchas versiones. Sí, sí, versiones. De hecho, eh. Por ejemplo, lo, lo que dice yo ¿no? O sea, hasta que hemos sabido qué vender y que varias veces nos hemos dispersado y hemos vuelto a, a converger, nos ha costado, pero incluso en precios. O sea, lo complicado que es ponerle el precio a un servicio de este tipo, porque... Pues, porque al final, evidentemente, cuanto más barato lo pones, más clientes tienes, pero a veces no es lo más rentable. Entonces, eh, al final, nosotros hemos ido probando distintos precios, tratando de, de cobrar en el fondo por el servicio, porque prefieres dar... Eh, o sea, prefieres generar 100.000 euros con 10 clientes en lugar de con 20. ¿Por qué? Porque le vas, vas a poder dar mucho más cariño a esos 10 clientes y te puedes centrar más, dispersas menos. Joder, pues ese, ese proceso nosotros le hemos dado mil vueltas, hemos sacado claves y aún así a día de hoy nos seguimos replanteando todos los días todas estas cosas porque tenemos la sensación de que, de que no tenemos la respuesta clara. Totalmente, totalmente. Yo me, me, encantaría, me encantaría poder darle la vuelta a esta historia, tío. O sea, me refiero a, a coger lo que es el tema comercial y transformarlo en otra cosa. O sea, o sea, me encantaría que llegásemos a ser capaces de hacer eso. Porque es que es algo, tío, que es un dolor para todo el mundo. O sea, para todo el mundo es un dolor. Entonces, no sé no sé cómo es la historia, pero, pero hay que buscar la forma de darle la vuelta. Pero qué bonito suena, pero qué difícil sí. puede llegar a ser, ¿no? Bueno, lo bueno es que, reto. es lo que comentabas, tío, que tenemos, o sea, le hemos puesto mucho foco a eso también. Bueno, no, perdón, le estamos poniendo mucho foco, o sea, le estamos empezando a dar también la importancia que merece, ¿eh? porque quizá un poco también, joder, porque pues, por el podcast, tío, que tiene mucha llegada, por, por el impacto que tenemos hacia afuera, eh, conseguir tres, cuatro clientes eh, o dos, tres al mes nos ha sido relativamente fácil escalar eso, es donde empieza el reto, ¿no? O sea, cuando ya tienes más equipo, en vez de dos o tres clientes al mes, necesitas que te entren cinco o seis O sea, es por poner un ejemplo, ¿eh? No son, no son cifras exactas. Mm. Pero, pues claro, necesitas escalar también esa, esa, parte, esa parte de negocio, ¿no? Y ahí es donde está el reto gordo. O sea, ahí es donde está el reto que tenemos que superar este año. De hecho, es el reto que, que define 2021. Si no somos capaces de superar ese reto, pues cerraremos, nos iremos a nuestras casas y espero que nos contraten en Telefónica o en algún sitio así chulo. Pero, ¿sabes? Pero, pero vamos... Es el reto que tenemos para 2021. Bueno, aquí aquí antes, lo, lo digo públicamente. Luis dice Telefónica porque Luis tiene el reto de venderle algo tocho a Telefónica. ¿vale? Entonces, así también, <ríe> señores de, de Telefónica, si, si les gusta Product Hackers, pues, pues aquí esto siempre está sobre la mesa porque a Luis le haría mucha ilusión. Es una espinita que tengo, tío. Creo que he intentado, o sea, he tenido cinco intentos diferentes de, de venderle algo a Telefónica y ya es algo personal, tío. Quiero trabajar con Telefónica. Quiero, quiero venderles algo y que vean que funcionamos, tío. Un, no sé. No sé, ya, o sea, quiero decir, es algo histórico que desde que Montega mis faction, tío, lo he tenido ahí y entonces, pues ahí, ahí está. Bueno, pues lo dejamos para el siguiente episodio, contaremos si hemos hecho algo con Telefónica. Llevamos aquí un buen rato, le hemos dado un buen repaso, nos hemos quedado con mogollón de cosas que queríamos contar, pero nos queda para el siguiente especial. Vamos a intentar hacerlo cada mes y pico, e, e ir contando mes y pico, dos meses, lo iremos viendo sobre la marcha, ir contando avances, ir compartiendo de distintas partes y a distintos aprendizajes y también las cosas que nos vamos dando, que son unas cuantas también. Chicos, hasta, guay. thank gracias. No, tío, placer un placer por ti. estar aquí siempre, tío, y a ver si eso lo vamos haciendo un poquito más habitualmente y sobre todo, bueno, más habitualmente, acabamos de empezar, pero con cierta recurrencia de verdad, ¿sabes? Que nos comprometamos a ello y que cada vez vayamos contando más cositas y con más detalle, porque también eso, es verdad eso, que esto, bueno, pues ha sido más general, ha sido más un arranque. Introductorio. Eso, Exacto, bien. ha sido sí. más introductorio, pero poco a poco mojarnos un poco más, ¿vale? O sea, que los que habéis llegado hasta aquí... Yo creo que habéis demostrado cierto interés por. ¿Cómo mido? Me encanta medir esto. Los que habéis llegado hasta aquí, ¿habéis demostrado cierto interés por, por Product Hackers o por escuchar este capítulo? Os pediría una cosilla. Y es que, que pongáis un tweet mencionando a Product Hackers, o a Corty, o a nosotros, a alguno de nosotros, simplemente para medir cuántos habéis llegado hasta aquí, ¿sabes? Por saberlo de. Le podéis decir, me ha gustado, no me ha gustado. Si nos dais feedback ya, mejor. Pero si es feedback, que sea constructivo. O sea, positivo y constructivo. Como no, he metido que... ahí positivo, pues sí, eh. Que... Sí, ya, ya está haciendo una táctica de growth. Eh, que lo que dice Luis, hoy, hoy poníamos las bases, había mucho que contar porque no habíamos entrado en profundidad en lo que hace la empresa números y demás, lo bueno que con este contexto a partir de ahora haremos información incremental, o sea que, que bueno, pues cuando hablemos de EOS ya no vamos a volver a repetir qué hacemos ni qué productos vendemos y demás y nos podemos meter en profundidad de EOS o en, o en cuando tengamos más claves comerciales y demás no nos enrollamos más, que hemos mucho tiempo chicos, un abrazo un abrazo adiós, un abrazo. adiós.